Bien. Buenas tardes entonces a, a todas eh, y a todos. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio de hoy, eh, Diálogos con los y las constituyentes, cómo lograr un verdadero cambio en educación desde la nueva constitución, evento que cierra un curso que desde la plataforma eh, de Edu Abierta de la Universidad de Chile eh, y en colaboración con la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile hemos estado realizando desde mayo de este año junto con el abogado Alonso Bogueholz. Eh, quizás dar algunas palabras de enmarque para entender de, de, de dónde viene esta instancia y, y cómo partimos con esta iniciativa. Eh, con Alonso habíamos colaborado antes en, otro, en otras eh, iniciativas, digamos, en otros aspectos, eh, y compartíamos la preocupación por este proceso que vemos como crucial, en el sentido de un punto de inflexión que podría permitir finalmente el cambio profundo al sistema educacional que no ha logrado la legislación de los últimos 30 años, ¿cierto? que nos lleva al escenario en que estamos ahora, y desde una preocupación en que al mirar un poco los programas y propuestas de las campañas de constituyentes y de otros cargos, lo que veíamos en educación era más bien una crítica muy clara, o sea, está claro lo que no queremos y de lo que queremos salir, y por otro lado, eh, eh, un, un, frases eh, con ciertos principios, como educación gratuita y de calidad para todos. Eh, sin embargo, nuestra preocupación tenía que ver con que el espacio de discusión de la Constitución tiene que tener cosas mucho más concretas que los principios, porque eh, sabemos, entendemos por lo menos que en este proceso lo que no quede en la Constitución va a regir la ley, y por lo tanto si la ley... Termina, o sea, si la Constitución termina siendo solamente principios amplios, corremos el riesgo de que toda la legislación que marca el sistema educacional se mantenga y por lo tanto siga funcionando todo de la misma manera, y nos vamos a haber perdido una oportunidad importante. En ese sentido, eh, a partir de un... un eh, un arduo trabajo con Alonso en todo este tiempo de análisis legal, de estudios de otras constituciones en otros países, etcétera, que hemos ido compartiendo con los participantes y las participantes del curso, eh, hemos visto que al menos hay ciertos ejes fundamentales de transformación que tienen que estar presentes. Uno de esos ejes tiene que ver con cuáles van a ser los propósitos, objetivos y principios que animen la educación en la nueva constitución, pero con resguardo de cómo esos principios se resguardan y se operacionalizan. Porque hay un montón de principios que quizás ahora defendemos y que están en la ley, que están en el, en el sistema de aseguramiento de la calidad, pero que se operacionalizan de maneras eh, asociadas a currículum y evaluación, por ejemplo, que no permiten que esos principios se respeten en la práctica. También la reflexión sobre el rol del Estado, el rol de los privados, el derecho a la educación, y, y, y cómo se va a entender ahí también la libertad de enseñanza, el sistema de financiamiento a la educación, que es uno de los pilares de eh, cómo funciona el actual sistema de mercado en educación, y un aspecto muy importante también tiene que ver con la participación, sobre todo de los actores de la comunidad escolar, en los procesos de decisión eh, de la política educacional. ¿no? Eh, actualmente eso está contemplado en las leyes, pero en un sentido más bien consultivo, y no resolutivo, lo que hace que sea más bien un gesto de participación que una participación profunda. Entonces, eso han sido un poquito la, las reflexiones que hemos ido haciendo a lo largo del curso, muy en, muy en síntesis, porque nos interesa sobre todo escuchar lo que ustedes nos puedan decir hoy día, eh, y por lo tanto queríamos saber ahí eh, qué, qué es lo que ustedes eh, tienen como principios, propuestas, eh, eh, con qué ideas estarían trabajando en el, en el ámbito de educación dentro de la Constitución, pensando además que en una Constitución lo que se puede decir es limitado y por lo tanto tiene que ser muy bien eh, formulado eh, de manera estratégica. Alonso, no sé si tú quieres agregar algo ahí. No, básicamente eh, quisiera, a, agregar ciertas, o sea, quisiera agregar ciertas cosas. Eh, hola a todos, eh, muchas gracias a Javier, a Giovanna, a, a Paulina y a y a Jaime, que se hicieron el tiempo los constituyentes para estar en, el, en, el, en la finalización de este curso, que ha sido harto trabajo con Teresa, ya lo comentaba comentado un poco, hemos investigado harto, hemos estado viendo... Diversas constituciones comparadas y, diverso, eh, y diversas propuestas que hay eh, de, eh, de, del tema, finalmente, del derecho a la educación. Y como decía Teresa, eh, es súper relevante, yo creo, escucharlo a usted y ver eh, cuál es la perspectiva que hoy en día tienen los constituyentes en este tema, que es tan relevante y que, como decía Teresa, han existido durante, durante estos 30 años, muchas veces se, se han hablado de reformas educacionales y vemos que todo sigue más o menos igual. Entonces, yo creo que esta es una gran oportunidad, como decía Teresa, de cambiar las cosas, de cambiar un poco el modelo que se ha visto hoy en día, el modelo educacional actual, y creo que esta es la gran oportunidad que tenemos de ir cambiando la legislación actual. A partir de eso, obviamente... Eh, encuentro que es eh, eh, eh, demasiado importante y necesario eh, ahondar en esta en estas cuestiones que señalaba Teresa en particular cómo ven ustedes ciertos principios cómo que a lo mejor que ustedes cambiarían de la Constitución y cuáles serían sus propuestas sus ideas obviamente no puede haber una no, no les pedimos que nos digan cuál va a ser la redacción pero sí las ideas que a ustedes les gustaría enmarcar dentro de este nuevo derecho educacional y que básicamente eh, los que los, los, los, los participantes de este curso y los participantes a, a actuales les interesa saber cómo lo están viendo los constituyentes, y en ese sentido rescato un poco lo que decía Teresa, que hay ciertas consignas, pero no se ha ahondado lo suficiente, no, no había una en los argumentos, en las ideas que tienen los constituyentes, y creo yo que este conversatorio puede dar luces de lo que ustedes están pensando y ustedes están reflexionando a partir de esto. Creo yo que... Y, y reitero, los saludo a Jaime Baza, que hoy en día es vicepresidente de la, de la convención, eh, que, que es constituyente del Distrito 7, eh, a Javier loger que es del Distrito 21, Joana Roa, que es del, del Distrito 10, y Paulina Valenzuela, que está conectada, está viajando a, en, en Metrotren, está yendo, yendo de vuelta a su casa a trabajar de la, de la convención. Y eh, Rodrigo logan tuvo unos problemas... Eh, que está en reuniones y, se, y posiblemente se va a integrar eh, luego a este conversatorio. Pero básicamente eso, le agradecemos mucho a esta instancia, que se haga en el tiempo. Yo sé que están teniendo mucho trabajo en la convención, que están haciendo diversas cosas, que están en, en diversas comisiones, entonces le agradecemos profundamente eh, con Teresa, y desde la Ajá. Facultad de Filosofía y Humanidades, y dejo con usted a, a, a Carlos Ruiz, el decano de, de dicha facultad. Muchas gracias Alonso y Teresa por la invitación y bueno, parto eh, por saludar al señor rector de la universidad y al uh, profesor Nino y a todas las personas convencionales, las convencionales constituyentes y los convencionales que están eh, hoy, hoy día presentes. Para nosotros, para esta facultad, y lo expresa muy bien Teresa y Alonso, es muy central, esta, este foro y esta conversación con ustedes, porque, bueno, nosotros tenemos, eh, es una facultad de filosofía y humanidades, pero tenemos a nuestro cargo, digamos, la formación de profesores eh, en todo lo que es el nivel medio eh, en, en la Universidad de Chile. Entonces, eso, eh, hay un, un programa de educación acular que está en las facultades sociales, pero nosotros tenemos... Ese, esa preocupación y ese tema muy central para nosotros. Entonces, esto, este tema que ustedes plantean y el hecho que estén ustedes aquí con nosotros es algo muy, muy importante. Ahora, querría decir dos o tres cosas eh, que me inspiran la, las preguntas que, que hicieron. Entonces, eh, pido excusas porque me voy a meter un poco en lo que, en lo que tendrían que elaborar, sobre todo la, las personas que son electas como como como por eso decirlo. Pero eh, me pareció que las preguntas eran bien, o los temas eran bien interesantes, y me dieron ganas de, de decir algo desde la facultad sobre esas preguntas que, les van a, que son ustedes más bien los que tienen que responder mejor. Pero bueno, en primer lugar, sí, sobre el tema mismo de, de la constitución, yo creo que lo que queremos como constitución es que, en, que segundo, un, un, un ejercicio que enmarque, normativamente, una comunidad política democrática. ¿sí? Eh, ese es el objetivo central. Eh, una comunidad que yo diría que, que tiene que incluir identidades, eh, que tiene que estar abierta a la diversidad y la, al pluralismo y a la secularidad también pero que eh, tiene que tener como norte da la impresión fundamentalmente el ser marco para una comunidad política. ¿sí? Eso es el, es el tema que a mí me parece interesante, digamos, en, en general. Ahora, eh, yendo a puntos más específicos, eh, y que tienen que ver más con las preguntas de ustedes, yo creo que tendríamos que, y eso es algo que... Que, que la facultad digamos como proyecto está muy claro muy muy muy muy muy for, muy formado digamos no es la idea de privilegiar la educación pública y esto si queremos construir lo común en, en esta comunidad política ¿no? lo común me eh, da la impresión o sea o creo yo que se aprende en común no vamos a aprender mucho sobre lo común de nuestra comunidad en eh, entidades privadas, pero así, sino que el tema de lo público se cruza y, y lo común se cruzan como muy, muy cercanamente, me parece. ¿no? Y esto, por ejemplo, también significa privilegiar algunas formas de financiamiento, ¿no? por ejemplo, los financiamientos basales, eh, porque los financiamientos a la demanda, lo hemos visto, es lo que está en la constitución actual, en las leyes actuales, eh, generan o tienden a generar, me parece a mí, eh, y en esto no soy nada de original, estoy replicando que es dice un filósofo norteamericano como Michael Walser, ¿no? estos, estos financiamientos que van desde el Estado, por ejemplo, hacia los privados, etcétera, lo que tienden a generar es segregación en la sociedad. Justamente, si queremos eh, privilegiar lo común, tenemos que privilegiar lo público, pero también las formas de financiamiento, me parece. ¿no? Entonces, esa sería una idea que yo creo que que sería importante. Ahora, yo, entre las preguntas que ustedes hacen, también me parece muy claro que esto se liga con el derecho a la educación, eh, con el financiamiento estatal, y lo que tenemos en realidad en la Constitución del 80, es yo diría, a pesar de que aparece esta expresión, ¿no es cierto?, derecho a la educación, pero lo que tenemos ahí es fundamentalmente libertad de escoger. Es libertad de elegir, libertad de escoger. No, el derecho, fíjense que el derecho aparece definido en la constitución como, como derecho de los padres. O sea, es, es, algo, es algo que más bien es, es libertad de escoger por ¿no? las escuelas, libertad de fundar escuelas, libertad de escoger escuelas. Eso es lo que está fortalecido en la, en la constitución de los 80. Entonces, por eso me parece a mí importante rescatar esta idea de un derecho ciudadano, digamos, a la, a la otro punto muy importante me parece el tema de la participación y de la participación de las comunidades de base. Esto es fundamental si queremos una democracia que no solamente sea, o un, un, un, un proyecto democrático que no solamente sea representativo, sino también participativo. Eh, que, si queremos democracia participativa y representativa, entonces eh, la educación es un, yo creo que es una institución que muy centralmente debería, debería acoger esta idea de participación. ¿no? Entonces, yo creo también es, eh, es importante. Eh, y y eh, también porque, como lo decía por ejemplo Dewey, la democracia, decía él, no se hereda. La democracia no es un legado que uno le pueda pasar a otra generación. que la democracia se practica. ¿Y cómo se practica la democracia si no en, en, un, en una forma que, que, que, que privilegie, que promueva participación en un sentido bastante amplio de las comunidades de base, ¿no? en, en relacionadas con la escuelas? Bueno, y por último, tal vez, un último tema que yo creo que es importante tener en cuenta también, que uno se enfoca en el tema que ustedes van a tratar, me parece a mí que tiene que ver con la relación entre y esto me lo sugirió lo último que decía Teresa ¿no? eh, la, la relación entre la constitución que no puede decirlo probablemente todo bueno ahí ustedes son no piensa que no, no puede estar todo en la constitución pero y, y lo vemos ahora porque muchas de las características que tiene la educación superior y la educación en general en Chile están más bien relacionadas con leyes sobre educación y que aparezcan en la constitución del 80 reformada también eso es, me parece importante, ¿no? la, la relación entre las relaciones entre la constitución y las leyes eh, sobre educación, que no ocurre esto que los perfiles eh, están más dictados por las leyes, en este caso, casi ahora, por lo menos, eh, o en gran parte, que por cuestiones constitucionales, aunque, aunque el tema de la libertad de escoger es central. En la, en la... Bueno, eso, eso es lo que quería decirle y darle sobre todo la bienvenida y mi interés eh, por no, eso, es la, eso es la idea que, que me invoca que me, mayormente. Muchas gracias por participar y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, decano. Eh, bueno, agradecemos entonces al decano Carlos Ruiz Schneider y eh, también agradecemos la presencia del rector Enio eh, Vivaldi, quien ahora va a dirigir unas palabras. Y a continuación, entonces, les explicamos ya cuál será la dinámica del, del conversatorio. Rector. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, bueno, en primer lugar, un saludo muy afectuoso eh, al decano Carlos Ruiz, a los constituyentes Giovanna, Paulina, Jaime, Javier y Rodrigo, y a eh, los moderadores Alonso y Teresa. Mira, yo voy a tratar de, de, de todo lo que uno querría decir, porque también es cierto que no he estado tanto tiempo sin decir <risa> tantas cosas que <risa> dan ganas de aprovechar estas oportunidades, pero voy, voy, a, voy a tratar de concretar. Tres puntos que me parecen eh, esenciales. Eh, lo primero que, que, como se ha dicho aquí, eh, es, es la oportunidad de cambiar un modelo. Yo lo que quiero primero decir que este es un modelo extremo, un modelo que no se ha visto en ninguna parte en el mundo, se ha visto el grado en que se aplicó este modelo. Quiero decir muy, muy enfáticamente que las universidades públicas tienen y están orgullosas de ser pluralistas. Y que yo tengo un muy alto concepto de el, todo lo que es la tradición ideológica del liberalismo. ¿ya? Incluso yo suelo decir, uno a los hijos les enseña ideas liberales de que tienen que valerse primero por sí mismos, etc. Pero lo que hemos vivido en Chile es una cosa muy distinta, es una apología del egoísmo, y es un caso absolutamente extremo de un modelo neoliberal como no se aplicó en ninguna parte del mundo. Si me disculpan, a mí me gusta contar una anécdota porque para mí fue muy impresionante. A mí me invitaron a hablar en los 100 años de la reforma de Córdoba, el año eh, 2018 en Córdoba, y yo hice una presentación en la cual empezaba dando documentos escritos de lo que había ocurrido con la reforma de la educación en Chile. Uno de ellos es un documento oficial del Ministerio de Hacienda, en que dice, casi textualmente dice, nada sería peor para la educación que hubiera educación pública gratuita de buena calidad, porque si eso ocurriera, se perdería todo incentivo para que las familias quisieran pagar más dinero para obtener mejor educación, y los proveedores quisieran dar una educación de mejor calidad. Y yo siempre cuento que cuando estaba haciendo esa conferencia, era en un teatro, un teatro-teatro, digamos. Por lo tanto, era un escenario, y yo desde arriba del escenario miraba las caras de los que estaban en las primeras filas, y realmente eran rostros petrificados, si en cualquier lugar del mundo tú dices eso, y tú no entiendes cómo alguien pueda, primero, pensar eso. Si lo piensa, decirlo y si más encima llevarlo al papel en un documento oficial. E e esa es, es, quiero empatizar, esa es la situación de la cual hoy día nosotros partimos. En Chile, eh, las universidades públicas realmente son universidades privadas sin dueño. Esa es la mejor definición que yo he encontrado para lo que es una universidad pública en estos 30 años, estos 40 años, o lo que fuere, desde la reforma del 80 ya. Eh, pienso que hablar de derecho a la educación cuando se niega el, de, el derecho más elemental que es desarrollar cada uno de los talentos que tiene no solamente eh, eh, es un pecado grave sino que es la negación misma del liberalismo porque el liberalismo precisamente se basa en que cada individuo tenga la libertad de desarrollarse en cuanto a sus talentos y eso se le está negando abiertamente en Chile eh, si a mí me dicen que las posibilidad de desarrollar talentos que tiene un joven que está en una comuna afluente de Santiago, equivalente a una niñita pobre de Chiloé, entonces no, no, no sé si eso se puede considerar ¿eh? que, que tenemos derecho a la educación. Y respecto a este punto, un último comentario muy breve, es fantástica, la no sé cómo explicarlo, pero la política en Chile en las últimas décadas es, es, es, es, es, es, o sea, por ejemplo, es como que en el derecho uno no, no supiera distinguir entre el derecho público y el derecho privado, o como que un médico creyera que el hígado está al lado izquierdo del abdomen, son cosas ya, ya, ya increíbles. Pero, pero en Chile, por ejemplo, no se, en Chile se llegó a decir lo siguiente, escuchen, esto es esto verdad. Cuando se está, gratu, está, cuando se está eh, estudiando la gratuidad, para, para que ustedes sepan, puede que esto lo, lo recuerden un momento se dijo que iba a haber gratuidad para las universidades que tenían una cierta calidad y las universidades públicas, o sea, las universidades del Estado, que no tuvieran esa calidad, no iban a tener gratuidad. O sea, si ustedes en cualquier parte del mundo dicen que le van a dar gratuidad a ciertos eh, recintos educacionales, pero que, no le van, que le van a dar a privados, pero que no le van a dar a los públicos, y encima ya, ya la perla, que no se lo van a dar por malos, o sea, eso ya es fantástico, porque es el Estado el responsable de la calidad de la educación. Entonces, ¿cómo ustedes van a... Yo, yo les decía a los parlamentarios, oiga, usted, si un hospital público no funciona bien, ¿usted soluciona el problema cobrándole a los pacientes? Si es una, si una cosa demencial. Entonces, yo, yo, yo, yo quiero que ustedes mediten sobre el grado de confusión intelectual que ha habido en el manejo de este tipo de problemas. Hay un... Eh, yo les de decir, ¿cómo no van a entender que el Estado cumple dos roles. Hay un rol regulador, que es el que se hace, por ejemplo, cuando, cuando ve que un restaurante, una fuente de soda, tiene las condiciones sanitarias adecuadas para la venta de alimentos. Y otro rol es el rol proveedor, que cuando está en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, él es proveedor de alimentos para los niños en los colegios. ¿Cómo no van a entender que son dos cosas totalmente distintas? Que uno está regulando, por ejemplo, el caso de educación, que todas las universidades, cosas que no, nunca ha he hecho bien, eh, sean adecuadas, y en el otro, es el responsable de la educación que está dando. Bueno, ese es el punto uno que quería hacer, los otros dos puntos son brevísimos, no, no, no, no se preocupen, ya no llevamos un tercio, sino que llevamos el 80% de las palabras que quería decir, más o menos. Eh, el, el, lo, lo segundo que me parece clave es que entendamos que la universidad pública, y yo lo, yo lo sostengo así, la universidad pública, es... La etapa, una etapa dentro de algo que hay que entenderlo como la vertebración, eso para mí es clave. Hay una vertebración del sistema público de educación que tiene que ver con el pluralismo, que tiene que ver con la ciudadanía, que tiene que ver con, los, con, con las ideas que, con las cuales se crecen. Yo, a mucha honra, estudié en el Liceo 1 de Concepción, mi padre era un profesor universitario, médico, mi, mis compañeros eran eh, hijos de eh, mineros, eran hijos de, eh, de pescadores, eran hijos de comerciantes, de abogados, etc. Y en ese ambiente yo supe lo que era Chile, po. ahí yo supe lo que era Chile, o sea, en ese ambiente que era la educación pública en la cual nos formamos la gente de, de, de nuestra generación y Por lo tanto, ese concepto para mí es clave. Hay una articulación de una educación básica pública, una educación media pública y una educación terciaria, universitaria o técnico-profesional pública. Y lo último que, que quería decir es que cuando uno piensa, sobre todo en la universidad pública, tiene que pensar en el rol que quiere que juegue en la, en la refundación, casi, a esta altura es casi refundación, del sistema público del país. Del, del sistema responsable del bien común. Entonces, para mí también es muy clave que se reflexione sobre, por ejemplo, el rol que tienen facultades como la Facultad de Filosofía eh, y Humanidades con el sistema de educación pública. Lo que tiene, por ejemplo, eh, la agronomía, etcétera, en todas las universidades públicas. Estoy hablando de, de, de Arica Magallanes, no solamente, obviamente, la, la Universidad de Chile, por supuesto. ¿ya? Sino que en todo el sistema hay que pensar el rol que juega, por ejemplo, en, los, en, en el sistema agrario las facultades de agronomía. Desde luego, muy importante, porque una de las cosas más horriblemente tergiversada, el rol que hay entre las facultades que del área de la salud con los hospitales públicos, porque se dice, bueno, aquí están estos, estos pacientes y, quién ve los, y, y qué derecho tiene cada universidad y que todas las universidades tienen igual derecho a ver pacientes, pero el problema no es las camas de pacientes para el sistema, de, de, para las facultades de medicina, el verdadero problema es cómo uno junta los esfuerzos de las facultades de medicina pública o en el sistema público de salud para desarrollar y para hacer una contribución relevante al área de salud. Y así en la construcción global del sistema público. Resumiendo, yo creo que tiene que haber una un, un repensar en lo que es la educación pública, articularla en todos sus niveles e insertarla dentro del de conjunto del de ámbito público que hay que reconstruir en Chile. Eso los felicito y para nosotros realmente es un tremendo privilegio hablar con los constituyentes y quizás mi último mensaje muy categórico es que desde la universidad y de todas nuestras instancias hay un respeto irrestricto por, por la autonomía que tienen los constituyentes y la, lo correcto es decir, la universidad es pública, estamos al servicio de la función que ustedes van a cumplir y nunca eh, vamos a nunca, nunca asumir otro tipo de, de, de actitudes desde la arrogancia, desde cualquier otra... Eh, perspectiva. Así que muchas gracias por estar con nosotros y valoramos muchísimo este encuentro. Muchas gracias, rector. Y bien, vamos a dar paso entonces ahora a las intervenciones de eh, los y las constituyentes. La estructura eh, que tenemos pensada es la siguiente. Eh, cada constituyente recibió una serie de orientaciones, preguntas guía que sobre más o menos los temas que hemos ido abordando en el curso. Y vamos a tener una primera ronda de intervenciones de cada constituyente con cuáles son sus propuestas, los principios, eh, qué, qué consideran que tiene que ir sobre la educación eh, en la nueva constitución. Y durante esas presentaciones, pueden ustedes, quienes están dentro de la sesión de Zoom, eh, pueden ir dejando sus preguntas y comentarios en el chat de la sesión. Y Alonso y yo vamos a ir sistematizando esas preguntas para poder después eh, eh, considerarlas en... en una vez terminadas las intervenciones, y quienes nos están, porque tenemos otro grupo de personas también eh, viendo el conversatorio a través de Facebook Live, eh, también pueden poner eh, ahí sus preguntas desde Facebook y eh, eh, nos, va, nos vamos a encargar de ir eh, insertándolas en el chat dentro de la sesión de Zoom. Eh, luego, vamos, luego de las presentaciones, entonces, tenemos una ronda de preguntas y respuestas a partir del chat, también a partir de cosas que Alonso y yo pudiéramos querer rescatar a partir de lo que hemos revisado en el curso. Y si nos queda un ratito al final, la idea también es poder hacer un, un ratito como de, más de micrófono abierto con, con los y las participantes que se han conectado hoy día para, para comentarios y preguntas. Eh, vamos a partir entonces eh, con la ronda de intervenciones. Eh, podríamos partir por, eh, estoy viendo solamente en el orden de, de la pantalla, podríamos ir por Javier, Giovanna, Jaime y Paulina. Javier. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias. Eh... Hola a todas y todos, soy Javier Fuchló Baeza, soy constituyente representando al Distrito 21, las provincias de Biobío, Arauco y Lota, eh, por el, el, la lista de independientes por una nueva constitución de independientes no neutrales. Eh, gracias por la invitación, eh, soy profesor de historia. Eh, trabajo hace ocho años eh, en los ciclos de eh, quinto básico a octavo básico Soy profesor de ciencia media, pero siempre he trabajado en ese ciclos. Y nunca he trabajado en el ciclo en, que, en el cual yo me, me especialicé Pero debo decir que la experiencia ha sido muy grata eh, Y concuerdo plenamente en, en que nosotros tenemos que primero pensar ¿Cuál es el propósito de la educación o del sistema educativo? Y creo que el propósito del sistema educativo es la construcción del bien común y la formación integral. Yo creo que ese es, porque tenemos que entender, y todos lo entendemos de la misma forma, me imagino, que la educación es transversal a todo lo que queramos hacer porque es un elemento habilitante de derecho. En la medida que una persona tiene las herramientas que el sistema educativo te entrega, puede efectivamente hacer valer sus derechos comunicarse mejor con los sistemas, por ejemplo, con el sistema judicial, o, o defender mejor una postura ante un Estado que debe ser garante de ese derecho. Por lo tanto, eh, cuando hablamos de, de la, la importancia de la educación, hablamos de cómo entregamos efectivamente en una sociedad desigual como la nuestra, un sistema educativo que nos permita entregar elementos que efectivamente le den herramientas a niños, niñas y adolescentes para poder desarrollarse independientemente de cuáles sean sus eh, objetivos, sus anhelos. ¿cierto? Y que además vele por la trayectoria educativa. Yo creo que siempre encerramos un poco el tema de la educación en los niveles que están establecidos por, en el marco legal, pero tenemos que pensar que también eh, los adultos, los adultos mayores, también tienen intereses educacionales y por lo tanto la trayectoria educativa de una persona no se limita solamente a los cursos o a los niveles que están definidos por ley, sino que efectivamente debe haber una igualdad de oportunidades para que las personas puedan desarrollar sus intereses eh, en el sistema y que puedan tener una trayectoria educativa que pudiera ser proyectada a lo largo de la vida y no necesariamente ser encasillada en los niveles obligatorios de enseñanza. Un punto importante es entender el rol de los docentes, el rol de las comunidades en, en estos procesos, valorar el rol docente. Yo creo que es importante que podamos valorar efectivamente el rol que cada uno de los docentes y de los trabajadores de la educación en general tienen en este proceso de enseñanza-aprendizaje y que las escuelas efectivamente sean espacios seguros. Lo que somos profesores, eh, la Pauli va, va a concordar conmigo, ningún niño, niña o adolescente puede educarse, puede asimilar contenido si no se siente en un espacio seguro, en un espacio protector, en un espacio que acoja la diversidad y que no solamente la acoja, sino que le dé un lugar y el respeto que merece. Y en ese sentido es bueno entender que están los climas educacionales, y que estos climas educacionales que tienen que ver también con el clima laboral de, la, de, los, de los trabajadores de la educación, con el clima eh, entre los propios niños, se, con, se configuran para generar estos espacios seguros que hoy día eh, en gran parte no los vemos. Voy a poner un ejemplo súper puntual, pero en la educación privada eh, no hay una exigencia de atender a la diversidad. Por ejemplo, un niño que tiene eh, un TEA eh, o tiene... Eh, un, un espectro autista, no tiene apoyo en la educación privada, sino que los, los padres de manera individual tienen que buscar las herramientas que le permitan a ese niño ser parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no hay una obligación desde la institución privada de tener esas herramientas para atender esa diversidad eh, de formas de aprender. Y por lo tanto, esa debería ser una obligación del Estado cuando hablamos de que se garantice el derecho a la educación, las, las entidades privadas también tienen que hacerse responsables de garantizar ese derecho y que no sea nada más una obligación para las instituciones públicas, sino que sea un eje transversal que pueda permear a las diferentes instituciones que eh, entregan servicios eh, de educación o entregan, eh, o sea, ser responsable en realidad de estos procesos educativos. Eso es como un resumen, no sé si me extendí mucho, perdón pero el tema es amplio. Gracias. Muchas gracias, Javier. Vamos con Giovanna. Sí, eh, bueno, primero saludar a, a Teresa, a Alonso, gracias por la invitación, Alonso. Hemos tenido, eh, he tenido el privilegio de trabajar antes con el Alonso. Por supuesto que al rector, al decano, a mis compañeros y compañeras y a quienes se han conectado. No puedo partir sin agradecerle, eh, en el, o sea, a, no para, a toda la universidad, pero en nombre del decano, o sea, del del rector Vivaldi por toda la disposición que han puesto para que podamos llevar a cabo nuestro trabajo. Eh, fue una primera semana muy desalentadora respecto a, a la posibilidad de construir una nueva constitución eh, de todo y de todas, y como el gobierno fue bastante, eh, dejémoslo negligente. Así que muchas gracias, rector, por, por ese apoyo, ha sido muy importante. Bueno, Teresa decía que, que claro, que el, en nuestro programa, no solo el mío, en todos los programas de, de campaña, había más diagnóstico que propuesta. Y yo creo que tiene harto de cierto. Eh, y en buena hora tenemos un diagnóstico compartido sobre eh, la crisis profunda de nuestro sistema educativo. Para contarles un poco de mí, yo me llamo Johana Roa Cadín, soy diseñadora de profesión. Mi acercamiento con el mundo de la educación es que, bueno, que estudié un año párvulo, eh, después me cambié porque me di cuenta que no tenía la vocación necesaria. Fui dirigente estudiantil, fui vicepresidenta de la FEUC en 2010, y fui durante un poquito menos de un año coordinadora de participación estudiantil con los centros de estudiantes de los liceos de Providencia. Eh, así que mi acercamiento es bien desde lo práctico eh, y no tan de lo teórico, y por eso también agradezco instancias como esta en que espero... Aprender, estoy con mi cuaderno lista para pa poder escucharles también. Eh, yo creo que primero acá tenemos que, que pensar cómo dialoga eh, la garantía del derecho a la educación con todos los otros derechos que debemos garantizar. Y yo creo que ahí es importante levantar un poco la mirada y decir, la educación, nuestro derecho a educación, el nuevo sistema de educación pública que logremos instalar, va a estar íntimamente relacionado, eh, con muchas otras materias que son importantes para eh, las comunidades educativas y también para eh, el objetivo de tener una educación pública gratuita y de calidad, como llevamos eh, tantos años pidiendo. Yo pienso que tenemos que tener una, una educación pública, un sistema nacional eh, de educación pública que reconstruya la educación estatal. Eh, creo que tenemos que ir a eh, disputar, qué significa la libertad de enseñanza. No puede ser que haya gente que se meta al bolsillo la, la libertad de enseñanza y tenemos que volver a poner en el centro que esa libertad tiene que ver con la determinación de las comunidades también eh, respecto al desarrollo educativo de sus propias comunidades, y acá quiero poner por ejemplo lo que estamos, que afortunadamente ha visibilizado la Convención sobre los Derechos Lingüísticos, o cómo efectivamente las comunidades de pueblos originarios no han tenido acceso a poder ser parte de esta libertad de enseñanza hacia su cultura. Eh, y buscando este desarrollo total de las potencialidades de nuestros niños, nuestros, de los niños, niñas y adolescentes del país, yo creo que es importante y que tengamos siempre el marco de una educación democrática y una educación no sexista. Y acá quisiera poner sobre la mesa lo importante que es la perspectiva de género en el entendimiento que tengamos del derecho a la educación de acá en adelante. Eh, las feministas decimos hay que ponerse los lentes morados y eh, tenemos que empezar a ver las cosas con perspectiva de género, no dejándolo solamente arrinconado a los derechos de las mujeres, que también son muy importantes, sino también en la transversalidad de cómo eh, construimos sociedad. Yo creo que la educación hoy día va a tener que hacerse cargo también de preparar a las generaciones, no solamente en el desarrollo de su máxima potencialidad, sino también eh, de cuál es el país al que se están enfrentando y al que se van a enfrentar. Creo que es muy importante que relacionemos el derecho a la educación con el derecho, el derecho a la salud. Creo que es muy importante que relacionemos la educación con el derecho a tener un desarrollo sustentable, un futuro verde, donde podamos hacer un poco de cara, muy difícil, pero a, a la crisis medioambiental. Eh, también me parece muy importante la inclusión. Que entendamos la educación como un espacio donde los grupos históricamente excluidos puedan encontrar un espacio de desarrollo. Eh, tenemos una duda gigante con las personas en situación de discapacidad, con las personas de las disidencias sexuales, con los pueblos originarios también, por supuesto, eh, y con los niños, niñas y adolescentes. Y yo espero que en esta, en esta nueva constitución podamos instaurar que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, que tienen derecho también a ser parte de la sociedad y a participar eh, con una, con una visión progresiva de cómo se va hacia la adultez, ¿no? eh, y en ese sentido creo que, perdón que esté mezclando tantas cosas, pero creo que tiene que ser como todo lo que tenemos que meter a la juguera, eh, creo que también podemos ponerle ojo a ciertas iniciativas que me parecen fundamentales para poder cumplir con este objetivo eh, educativo, como por ejemplo la idea de un sistema nacional de cuidado. Sabemos que los problemas que hay en el aula, que los problemas que hay con las familias que, por ejemplo, trabajan todo el día y que no, tienen, no pueden acompañar eh, a su hijo, hija, hija eh, en las tardes, ayudándolos a ser proactivos con las tareas, etc. Un sistema nacional de cuidados también es un apoyo a que tengamos un sistema nacional de educación más robusto. Creo totalmente en la importancia de que nuestro sistema nacional de educación sea, por supuesto, que laico y democrático. Eh, y solo para terminar, quisiera relevar la importancia de la participación. Eh, acá me acuelgo para decir la importancia de la participación en este proceso constituyente, por eso eh, también gracias por esta instancia y espero tengamos más. Pero la participación de las comunidades educativas, la voz de los niños, niñas y adolescentes tienen que estar presentes en las decisiones que se toman eh, con respecto a su propia educación, de los funcionarios, eh, de por supuesto que los y las docentes. Y acá creo que también volvemos a encontrar otros puntos de, de unión que son importantes. La labor decente en Chile, no necesito hablar, yo creo que ustedes lo saben, eh, la precariedad en que se puede ejercer la labor decente, eh, la falta de respeto que hay hacia el rol que tienen los educadores y las educadoras en el futuro de Chile eh, y de los niños, niñas y adolescentes. Y creo que ahí, por ejemplo, también tenemos que poner un ojo en la precarización del trabajo. Y por eso digo que vamos a tener que hacer que las distintas comisiones, eh, y con esto termino, puedan encontrar puntos de unión para poder ir creciendo un desarrollo integral con perspectiva de derechos humanos eh, de nuestros derechos fundamentales. Creo que también la precarización laboral que tienen los docentes es algo que tenemos que ver desde el punto de vista del de trabajo en la nueva constitución. Eh, y puede ser que se me estén quedando más cosas, pero eso quería dejar como idea la integralidad para que logremos que la educación efectivamente sea la que soñamos. Gracias. Muchas gracias, Giovanna. Jaime. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat y quienes nos están viendo a través de Facebook Live, también pueden dejar sus preguntas en el espacio de comentarios y las vamos a ir copiando acá. Muchas gracias Teresa por la palabra, gracias Teresa Alonso también por la invitación. Eh, un saludo también al rector y al decano y a mis otras compañeras constituyentes y a las personas que también nos están escuchando. Eh, antes de hablar como, como constituyente, tengo que decir un Breves palabras como como vicepresidente de la, de la constituyente. Este es el primer encuentro que tenemos con el rector Enio Vidaldi después del martes 6 de julio. Eh, el lunes 5 de julio, cuando empezó la constituyente, la constituyente quedó absolutamente en el aire, por distintas razones. Estuvimos en, durante algunas horas de ese lunes 5 de julio en caída libre, con pocas eh, herramientas, con mucho temor y sin saber qué hacer. Y espontáneamente, entre el lunes 5 de julio y el martes 6 de julio, y a lo largo de esa semana, se fue construyendo espontáneamente una red, una red de contención, una red de apoyo, eh, formada principalmente por trabajadores, por trabajadores del Estado, trabajadoras y trabajadores de las instituciones permanentes de la República, como las universidades del Estado, como la Contraloría General de la República, como el Consejo para la Transparencia, eh, y otros funcionarios y funcionarias de distintas reparticiones, que de manera muy generosa eh, se pusieron a disposición no solamente de la constituyente, sino que de los procesos de transformación social que está viviendo el país. Si no hubiera sido por esa generosidad, eh, que en este momento, ¿verdad?, eh, encarno en el rector Vivaldi, que se reunió con nosotros con nosotras como rector pero también en nombre del CUECH si no hubiese sido por esa generosidad la constituyente habría fracasado y yo creo que es muy simbólico es muy simbólico del tipo de transformación social que estamos protagonizando como pueblos el hecho de que la constituyente haya sido contenida, haya sido sostenida con una red espontánea de trabajadores, de organizaciones del Estado, eh, de las universidades del, del Estado eh, y que haya podido salir adelante de manera tan airosa hasta ahora. Estamos ya en la cuarta semana de trabajo, un trabajo sumamente normalizado, con ocho sesiones constituidas, con coordinadoras, con coordinadores, sesionando, con normas jurídicas aprobadas, y eso es en gran medida gracias a que, en un momento de crisis, de inflexión, eh, contamos con el apoyo generoso de los trabajadores del Estado, de las instituciones permanentes de la República, y quiero darle muy afectuosamente la gracia al rector Vivaldi, eh, porque además que nos ha seguido colaborando a lo largo de esta semana, y ha sido, ha sido muy, muy importante el apoyo de las universidades del Estado, de los SAC, de la Valparaíso, eh, en fin, y de la Universidad de Chile también. Bueno, hasta ahí las palabras como vicepresidente, ahora como constituyente. Eh, yo creo que efectivamente, como decía, como decía Giovanna, es súper interesante ver que, que hay un cierto sentido común en torno al diagnóstico de la crisis de la educación eh, y, y me parece que es una muy buena noticia, ¿verdad? Que tengamos tantos diagnósticos en el mismo en el mismo sentido, en la misma línea, porque nos va a permitir, creo yo, visibilizar no solamente lo importante que es declarar ciertos principios en la Constitución que configuren eh, los sistemas educacionales, sino que especialmente pensar esa educación, en el contexto del tipo de sociedad que se está construyendo, que es una sociedad, diría yo, eh, desde la diversidad, desde la inclusión, y que pone el, el, el foco, creo, no tanto en las declaraciones, sino que en las prácticas. En las prácticas políticas, en las prácticas de la ciudadanía. Se ha dicho a propósito de niños, niñas y adolescentes. La ciudadanía no es un atributo que se adquiere de un día para otro cuando se cumple los 18 años de edad. Es un atributo que se va construyendo progresivamente a partir de esa autonomía progresiva que se construye día a día. Eh, y eso, esa, ese, ese reconocimiento, ese pilar, ese principio, yo creo que tiene una proyección muy concreta a propósito de las propuestas que podemos eventualmente empezar a configurar a partir de. Eh, los principios constitucionales en eh, por ejemplo el fortalecimiento de la relación que existe entre los gobiernos locales y la educación comunitaria yo creo que ahí hay un elemento importante interesante que permite visibilizar y empoderar sobre todo a las comunidades educativas permite romper una dinámica de acumulación de la riqueza y de concentración del poder que ya caracteriza el sistema educacional, así como caracteriza también al resto de la ciudadanía, y empujar, a avanzar hacia una eh, descentralización territorial, pero en clave equitativa, o sea, desde una lógica de equidad territorial. Y me parece que esos dos elementos, esos dos o tres elementos, ¿verdad? La ciudadanía como un conjunto de prácticas que se van configurando. En, en las personas, en los pueblos, el empoderamiento y el fortalecimiento de las comunidades educativas y la necesidad de redistribuir el poder político, también en clave descentralizadora, van a ir configurando un tipo de modelo educativo más parecido al tipo de educación que queremos, al tipo de sociedad que queremos, de alguna manera, construir. Eh, y ahí me parece que es súper importante un poco recuperar lo que decía recién el decano, si no me equivoco, eh, a propósito de pensar la educación también es la clave o en la perspectiva de aquello que estamos recuperando porque se habla mucho en este en este ciclo de transformación social de la recuperación del agua eh, de la recuperación de qué sé yo la seguridad social de la recuperación de la cultura y yo creo que sería muy interesante pensar también la educación como parte de esos bienes públicos materiales e inmateriales que los pueblos quieren recuperar. Y pensar la educación no como un bien de consumo, ciertamente, sino que como un espacio de integración social, como un espacio de cohesión social, visibilizando principalmente la dimensión colectiva que tiene la educación y no solo la dimensión individual en tanto derecho que se ejerce desde un sujeto aislado. Y esa dimensión colectiva yo creo que se fortalece mucho con estos elementos que estaba diciendo al principio, ¿cierto? Eh, educación comunitaria, fortalecimiento de los gobiernos locales, eh, fortalecimiento y empoderamiento de las comunidades educativas, y habría que agregar, pensando sobre todo en la invitación que nos hace Teresa de pensar propuestas concretas, en una defensoría popular, una defensoría del pueblo que esté pensada para la defensa de los derechos colectivos para la defensa de los intereses sociales y colectivos vinculados al sistema de protección de derechos fundamentales, y dar un paso de salida, ¿cierto?, de este modelo individualista, que piensa los derechos solo respecto de la dignidad individual del hombre, casi siempre masculino, aislado, ¿verdad?, eh, y avanzar hacia eh, la construcción de condiciones estructurales que permitan el ejercicio de prácticas de ciudadanía autónomas, ¿verdad?, eh, inclusivas y desde la equidad territorial eh, es un tema súper amplio y súper interesante y muy apasionante eh, podría hablar un buen rato más sobre esto pero creo que también es importante dar paso al, al diálogo así que dejaría si les parece esas, esas breves palabras introductorias y, y quedo también atento a, la, a las intervenciones eh, siguientes muchas gracias Jaime Paulina hola ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Ya llegué a casa, por fin. Eh, soy Paulina Valenzuela, eh, profesora general básica eh, de la UMSE, ex instituto pedagógico que dependía de, de la Universidad de Chile. Eh, vivo y trabajo en Paine, Comuna que pertenece al distrito 14 con las provincias de Meripilla, Maipo y Talagante. Pertenecemos a la región metropolitana. Eh, pero somos rurales. Eh, me he desempeñado por estos 13 años en la educación rural. Eh, con realidades educativas eh, con alto índice de vulnerabilidad. Y mm, mi motivación para estar en, en la convención y, y reestructurar el, el sistema educativo va, va desde, desde, desde, desde una mirada eh, global que tengo desde de esta, de este nuevo Chile que vamos a construir en donde en donde las donde se vea a, a las familias como, como el rol eh, como el principal eh, agente que hay que proteger en todas sus dimensiones, en, en todas sus aristas. Eh, si, si el nuevo Chile, el, el nuevo estado que nosotros eh, definamos que sea un estado protector,. Eh, de cada integrante de, de la familia de esta sociedad eh, veo que vamos a eh, lograr por ejemplo eh, dar a la educación eh, el, el verdadero eh, sentido que, que señalaban eh, anteriormente mis compañeros que es eh, desarrollar en cada individuo eh, las habilidades eh, que, que cada uno tiene y la escuela debiera potenciar. Veo en, en el Estado el rol principal, garante de la educación pública al 100%, ya no redistribuir los recursos ¿cierto? de la educación pública. Desde mi postura, yo siento que debemos focalizarnos solamente en la educación pública, los recursos públicos a la educación pública, garantizar la educación en, eh, gratuita en los tres niveles, como lo señalaba eh, el, el decano y el rector. <risas> eh, y, y dentro de esta, de esta mirada global, eh, involucrar cierto, a, la, a las familias, porque desde, desde, la reali desde mi realidad, cierto, desde, desde mi experiencia, eh, la familia eh, está, eh, es, es la tercera pata de, de la educación. Nosotros siempre hablamos de la educación eh, con tres pilares fundamentales. Eh, la, la, los profes o la unidad educativa que no solo la hacemos los profes, ¿cierto? también están nuestros asistentes de la educación y otra gente más que nos apoya. Están los estudiantes y está la familia. ¿ya? Y la familia en el amplio sentido de que diverso que tenemos de familia hoy en día. Entonces, si desde el nuevo Chile eh, que vamos a construir, tenemos la posibilidad de que una familia, eh, si hay alguien que se, que se queda en la casa solamente a criar cierto y, y a, a, a cuidar esta infancia, que esa persona tenga un apoyo, una retribución económica, porque lo que está haciendo es fundamental cuidar y criar la infancia. Si además eh, logramos de que las jornadas laborales no sean tan extensas y agobiantes, ¿cierto? Con una remuneración adecuada para que los que trabajan vuelvan a sus hogares y tengan ganas y ánimos de involucrarse en la educación de los niños. Porque eso también lo veo en, en mi escuela. Eh, cada vez que tratamos de, cada vez que hacemos una actividad, eh, los apoderados y la familia siempre están dispuestos, siempre. Entonces, somos los tres pilares. Eh, bien, eh, tenemos que trabajar en conjunto y debemos garantizar eh, que estos tres pilares tengan eh, las posibilidades de participar en, en el proceso educativo. Eh, además, Considero que la educación, invertir en educación, es eh, lejos la mejor inversión que puede tener un, una sociedad. Eh, una sociedad educada tiene eh, amplias posibilidades de desarrollo. Eh, estoy segura que si yo les digo a mis estudiantes que van a tener la posibilidad de entrar gratis a la universidad, ellos de inmediato van a empezar a pensar qué quieren estudiar y no qué les alcanza para estudiar. Entonces, en sus mentes se abre una, una, una ventana, cierto una posibilidad infinita que los va a mantener motivados. Eh, y ahí engancho un poco con lo que decía Javier, eh, que, que la motivación... En, en nuestros estudiantes es un plus que hace que estén concentrados y que tengan ganas de aprender. Entonces, si, si les abrimos la ventana y ampliamos sus posibilidades, vamos a tener eh, estudiantes pensando en qué quieren estudiar. Eh, eso por ahora, para después dar paso a las demás intervenciones. Muchas gracias, Paulina. Eh, a ver, eh, bueno, han aparecido varias eh, ideas concretas, eh, también interesante el tema de eh, cómo se conecta, cierto, lo que la Constitución diga en educación con lo que va a decir la Constitución en un sentido más amplio, o sea que responde a un modelo de sociedad eh, específico. Y bueno, estuvimos eh, mirando sus preguntas dentro del, del chat y a través de Facebook y eh, para poder dejar un, un último momento en que podamos abrir el micrófono también para quienes quieran comentar eh, eh, eh, en voz alta, digamos. Eh, espero haber sintetizado bien ciertos ejes de problematización que, que aparecen en las preguntas y sobre los cuales entonces vamos a después tener una ronda de respuestas de eh, nuestros eh, cuatro constituyentes al respecto. Un punto que sale varias veces en las preguntas tiene que ver con financiamiento. Eh, también lo mencionaron el rector y el decano, eh, en el sentido de, eh, por ejemplo, se habla, algunas preguntas mencionan eh, que los, se necesitan más, los profesores necesitan más recursos. Eh, probablemente ahí estamos hablando de temas salariales, pero también de recursos educativos, ¿no? eh, infraestructura, condiciones mínimas de funcionamiento, etc. Y por otro lado se hablaba de que uno de los problemas que tenemos ahora es el actual sistema de subvenciones. ¿sí? O sea, nosotros en el curso analizamos la ley de subvenciones y realmente es complejo imaginarse cómo las escuelas pueden funcionar así. Porque la, cantidad, la, la gran parte de los fondos que tienen mensualmente son variables e incluso pueden tener descuentos al mes siguiente por asistencia. Entonces esto de los fondos variables sujetos a la asistencia y en un modelo de subvención a la demanda, es uno de los pilares que está generando una crisis en la educación pública, no a partir de lo que hemos analizado. Y varias de las preguntas apuntan un poco a eso, ¿no? ¿Cómo se imaginan otro modelo de financiamiento? Nosotros vimos que hay constituciones que, a diferencia de la nuestra, hablan del financiamiento en de la Constitución, eh, brevemente, por supuesto, y con algunos eh, aspectos base, digamos, que después se traducen en leyes concretas. Entonces, ese es un primer eje que aparece en las preguntas y qué han pensado concretamente en eso. Hay un segundo eje que tiene como, por una parte, el tema participación y por otra parte el tema territorio. ¿no? Hay preguntas que se asocian a cómo se imaginan en lo concreto que eh, la nueva constitución imaginaría un sistema educacional donde eh, los territorios toman decisiones, donde los, la, los integrantes de las comunidades escolares tienen participación en la toma de decisiones. Ahí eh, Jaime mencionaba algo concreto ¿no? que tenía que ver con eh, mecanismos ciertos de protección de derechos eh, colectivos, digamos, eh, eh, que es algo que no está en, en la Constitución actual, pero ¿qué otras cosas imaginan? También hay preguntas que dicen cómo están considerando ahora la participación, o sea, si ustedes como constituyentes están escuchando a niños, niñas y adolescentes, eh, a otros profesores, si hay un si están contando como con procesos participativos en, en, en su propio rol dentro de la construcción de la Constitución. Y quizás una pregunta ahí que fue una tensión que surgió en la discusión del curso es, por una parte está el tema de la recuperación de la autonomía de los territorios, pero eso nos puede llevar a que ciertos territorios, por ejemplo, no quieran hacer educación sexual. Y respetando esa autonomía tendríamos que permitirlo. Entonces, ¿Hasta dónde hay autonomía territorial y hasta dónde hay un Estado que se hace responsable por ciertas cosas mínimas? Luego, otro eje de preocupaciones que aparecen acá, hablan de, es como que por una parte varias intervenciones, tanto de, de ustedes en sus presentaciones como en el chat, hablan de que la, la educación quedó como obsoleta en la forma en que se está trabajando actualmente, porque los estudiantes son distintos, porque... Hay otras diversidades, porque hay mayor apertura a esas diversidades, eh, porque queremos el desarrollo de habilidades, decía Paulina, queremos concentrarnos en el tema medioambiental, por ejemplo, decía Giovanna, que en, en varias constituciones que revisamos también está puesto como un tema importante. Entonces, por una parte está como esa serie de principios, pero hay un par de intervenciones también que dicen ya, pero eso se operacionaliza en un currículum y en un sistema de evaluación externo eh, eh, de altas consecuencias, que en este caso es el CIMSE y también la PSU, eh, y que significa que todas las intenciones, muchas de las cuales ya están en nuestra legislación actual, terminan reduciéndose a eh, cobertura de ciertos objetivos y contenidos, y preguntas de selección múltiple, digamos donde todos estos principios que tenemos declarados terminan quedando fuera y operacionalizándose y la escuela termina trabajando en función de eso porque según eso se determina salarios de profesores, cierre de la escuela, etc. Eh, vimos ahí en el curso que la Constitución de México, por ejemplo, alude a su sistema de evaluación precisamente para evitar ese tipo de operacionalizaciones, por ejemplo. Entonces, ¿cómo, cómo abordar esa tensión? Queremos construir esta sociedad, eh, atender a este sujeto nuevo, distinto, pero ¿cómo lo hacemos para que al, al operacionalizar eso, no terminemos como en lo mismo que estamos ahora. Eh, y finalmente hay varias preguntas que apuntan al tema de atención de la diversidad en distintas dimensiones, ¿no? Se habla del tema de necesidades educativas especiales, cómo garantizar los derechos lingüísticos de manera genuina, eh, de las comunidades indígenas, por ejemplo. Eh, entonces también, como ¿qué vuelta le han dado, eh, por una parte, en el sentido de cómo eso se manifiesta en ciertos principios, pero cómo se garantiza eso. O sea, un poco ahí me quedé dando vuelta también con lo que decía Jaime. O sea, por ejemplo, si ya, vamos a hacer un derecho a una educación integral, pero ¿a quién le reclamo si, si el Estado, por ejemplo, está promoviendo políticas que van en contra de esa educación integral en la Constitución? ¿Dónde puedo ir a denunciar eso? Eh, si no se está respetando mi derecho lingüístico, ¿a quién recurro? para decir que considero que la propia política del Estado, por ejemplo, está transgrediendo ese principio constitucional. Y eso lo pregunto, digamos, porque uno no sabe mucho cómo funciona legalmente eso, Ahí Alonso en el curso nos ha ilustrado algunos mecanismos para eso que sería interesante explorar para la Constitución. Es un poco como los cuatro ejes que eran entonces financiamiento, participación territorio, los principios versus su operacionalización, y el, eh, cómo asumir estas diversidades, pero cómo garantizar también eh, el respeto por ellas. Alonso, no sé si tú quieres agregar algo más ahí que hayas podido sistematizar de las preguntas o que quisieras rescatar de, de los temas que hemos visto en el curso. Yo quería rescatar básicamente que muchas de las cosas que mencionaron los mismos constituyentes en sus intervenciones, por ejemplo, Javier hablaba de la trayectoria educativa, el rol docente, los trabajadores de la educación, eh... Eh, Giovanna, por ejemplo, eh, la perspectiva de género que hoy en día es una de las temáticas que es muy importante eh, para, la, para la feminista y que hoy en día la educación no tiene esa perspectiva de género y, y, y por ejemplo el sujeto de derechos de niños y niñas y adolescentes que hoy en día lo que defiende la actual constitución y yo quería leerlo para que nos diéramos cuenta eh, que los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a su hijo, corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho, o sea, no se, el, como sujeto de derecho no están los niños y niñas y adolescentes, entonces me, me gustó mucho lo que destacó Giovana. también si podemos ver lo laico y democrático, la participación, y la participación de estos niños, niñas y adolescentes y de la comunidad escolar completa. Como decía Jaime, es necesario tener los principios y lo que hay que recuperar, Finalmente, aquello que, que, que, que se vendría siendo un poco más de lo público. Varias de las cosas, que y Paulina obviamente también habló sobre los recursos públicos para una educación pública, que encuentro que es un tema fundamental y relevante. Son varios temas que nosotros, analizándolos con Teresa, lo hemos visto en, compara en constituciones comparadas, constituciones principalmente latinoamericanas que son bien extensas y que de repente a lo mejor eh, esas constituciones han dado pie a que haya un constitucionalismo latinoamericano y, y mi pregunta va en el sentido a lo constituyente. Eh, ¿Cómo se imaginan ustedes? Porque todos estos temas que ustedes mencionaron hoy en día no están en nuestro actual derecho a la educación. Y yo creo, y, to y co coinciden todos, que son relevantes. ¿Cómo vamos a hacer para, uno, tener los, los mecanismos de protección adecuados para todos estos temas? Y dos, para que finalmente las leyes que después vengan... ¿Cómo se imaginan ustedes? Por ejemplo, sale la Constitución con todo, con todo lo que ustedes dijeron. ¿Cómo van a las leyes a modificarse? ¿Cómo ustedes están imaginando que esa legislación que hoy en día, como decía muy bien el rector eh, Enio y, y también lo decía un poco Teresa en su intervención y también el decano, eh, la legislación hoy en día eh, tiene un modelo que es neoliberal y tiene un modelo que es el subsidio a la demanda. ¿Cómo esa legislación va a cambiar? ¿Cómo ustedes piensan que va a cambiar? ¿Cómo ustedes a través de la Constitución van a hacer que esa legislación educacional hoy en día cambia? Esa es como la pregunta, porque ustedes mencionaron muchas cosas que están en las otras constituciones, pero si nuestra legislación sigue tal cual, no se cambia nada. Entonces, creo yo que cómo como la constitución va a aplicar a que esa legislación, cómo lo ven ustedes en el futuro, ideando que va a salir con todo, con todo lo que mencionaron en su intervención. Eso sería una, una de las preguntas. No hay respuesta correcta obviamente, si es como... Es, es, es vaticinar lo que podría suceder, pero ¿cómo lo, lo, lo están analizando, pensando, cómo lo ven después de, esa, de esas transformaciones que la Constitución va a obligar a realizar? Bueno, son, son eh, hartas preguntas, hartos temas, eh, ahí, bueno, sabemos también que ustedes están en, en proceso todavía de, de ir construyendo, digamos, el, eh, eh, la perspectiva en torno a cada uno de los temas que van en la Constitución y educación es uno de ellos, así que Vamos a hacer una, abrir una ronda de respuestas para que ustedes puedan abordar aquellos puntos que eh, quieren eh, responder de, de los ejes de problematización. Eh, y bueno, eh, seguimos el, el, el mismo orden anterior. Partimos entonces con Javier. No veo Javier. Javier lo están, lo están sacando del Palacio Pereira porque está... Ah, ya. Yeah. O sea. Vamos con eh, Giovanna, entonces. Sí. Eh, ya. Yeah. Yo eh, voy a ser bien sincero voy a dar mi opinión. Yo insisto, hay preguntas que son de mucha complejidad técnica y que yo... Soy bien humilde en decir que, que no tengo la respuesta. Eh, que creo que es parte importante también del diálogo democrático, que, que pongamos ahí sobre la mesa las capacidades de cada uno y justamente vayamos a pedir ayuda en esa, en esa conversación. Eso es por lo menos como yo creo que podemos hacer que, que esto no esté escrito en 355, sino efectivamente hay un aporte real de, de la sociedad. Eh, con respecto al financiamiento, yo no tengo claro si... si Procede poner un sistema de financiamiento. Ustedes han mirado los comparados internacionales. Eh, lo que sí creo es que nosotros tenemos que poner cuáles son los criterios de financiamiento eh, para la garantía de derechos. ¿no? Eh, porque lo que estamos acá desarmando es el Estado subsidiario. Justamente la idea de que la garantía de tu derecho está en función del tamaño de tu bolsillo. Eh, y nosotros queremos invertir. Ese modelo y queremos salir del, del Estado subsidiario porque queremos salir del modelo neoliberal eh, que pone a los derechos en competencia de mercado. ¿no? Y para eso, para lograr eso, efectivamente, creo que tenemos que dejar establecido que el financiamiento de los derechos fundamentales, en este caso de la educación, tiene que tener un, un financiamiento basal. Eh, todo lo que ustedes están diciendo en el chat, yo lo estoy leyendo, es verdad. O sea, no podemos seguir teniendo un financiamiento que es por asistencia. Eso es... Eso es pensar la educación como una fábrica de pollo, ¿cachai? Como que no, no puede ser así. Eh, pondría como criterio la importancia del financiamiento basal, y también, eh, creo que lo dijo la Paulina antes, pero creo que también, si vamos a repartir recursos públicos, tiene que ser con reglas públicas, y eso es súper importante, y yo creo que a eso también apuntamos desde el movimiento estudiantil y la conversación que hemos tenido esto ya más de 10 años, lo que me hace sentir muy vieja, eh, la importancia no es que solo pueda participar el Estado, pero si es que va a participar el espacio privado, tiene que ser bajo reglas del Estado y el financiamiento tiene que estar bajo esa, esa regla. Eh, y siguiendo esta misma idea de ver la educación como una fábrica, yo creo que también hay que terminar con los sistemas estandarizados. Eh, terminar con los sistemas estandarizados, como yo lo entiendo, y por favor complementenme, eh, claro, en términos de evaluación, porque lo que se, lo, se hace es poner un estándar al que todos tienen que llegar, y en el camino los que vayan quedando fuera, bueno, qué que su, que su, que mala suerte por ti, y eso no puede ser. En esta idea que tenemos, creo que compartimos, de que la educación tiene que ir a desarrollar en su máximo esplendor las capacidades diferentes y diversas de cada quien. Eh, y tenemos que salir de lo estandarizado también en el entendimiento de cómo son eh, los, eh, las distintas actorías en, en las comunidades educativas. Creo que tener poca diversidad en profesores y profesoras es, es un problema, eh, tener poca diversidad territorial, como lo decía por, en algún momento creo que Arturo, eh, que en el fondo no pueden ir niños y niñas de comunas distintas y hay como una segregación territorial que también es compleja eh, y la estandarización de que todos tienen que llegar al mismo lugar y aprender lo mismo y aprender de la misma forma Así, yo creo que eso sabemos que es un problema eh, y es algo que tenemos que poner a las personas en el centro de la educación eh, y no a la eficiencia en el centro de la educación y eh, después... Algo decir tú, eh, Teresa, sobre qué podemos hacer para que las políticas que hace el Estado eh, cambien. Y yo creo que justamente eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo, escribiendo una nueva constitución para que haya un mandato que emana del mandato popular, que se da a través de un poder constituyente, que no es el poder constitutivo, y que establece eh, nueva, una nueva cancha democrática. Y en esa nueva cancha democrática, eh, los principios que hemos establecido para hacerlo es que mandaten efectivamente la ley. Ahora, ¿cómo se va a, es, se va a dar eh, esa transición? a que lo que tenemos actualmente ¿no? vaya eh, modificándose, eh, eliminándose ciertas cosas, otras cosas mejorándose eh, en términos legales, tiene que ver con los artículos transitorios. Y yo creo que esa va, esto es una reflexión más personal, pero yo creo que va a haber una parte bien poco glamurosa de la constituyente, que va a ser justamente la parte cuando empecemos a ver... Eh, la institucionalidad, cuando empecemos a ver cómo se va a garantizar, cuáles van a ser los artículos transitorios. Y ahí mi invitación es que justamente sea ese momento en que nos acompañen con más fuerza y que le pongamos más ojo, porque justamente ahí es donde nos vamos a estar jugando eh, bastante de lo, que dice la, eh, de lo que dice Teresa, que es que como en el fondo no escribamos cosas bonitas y después quieren nada. Y, y por último, yo creo que acá Jaime sabe mucho más que yo, por supuesto, porque es abogado, eh, necesitamos una defensoría del pueblo. Eh, hoy día la constitución que tenemos lo único que hace es tener recursos de protección para, para eh, la propiedad privada y necesitamos una defensoría del pueblo que pueda hacer que, que nuestros derechos puedan ser apelables, ¿no? que a alguien le podamos ir a decir que el Estado no está cumpliendo eh, y porque necesitamos un Estado cuidador. Y necesitamos un Estado que cumpla y un Estado que está al servicio de las personas, porque el modelo que tenemos ahora es un modelo que no solo destruye nuestro ambiente natural, sino que también destruye nuestras vidas. Y no estoy, no estoy exagerando, o sea, de verdad que hay una ciudadanía de primera y de segunda clase y eso es lo que, con un Estado de cuidados, creo que, que podemos ir superando. Eso por ahora. Gracias, Giovanna. Jaime. Gracias, Teresa. Eh... Muy breve, para no, para no repetir. Eh, a propósito de la relación entre autonomía, territorial, contenidos, etcétera, yo creo que una de las, de las discusiones que nos faltan como, como pueblos, como ciudadanía, es acerca de para qué queremos educación, cuál es la finalidad que cumple la educación. Porque como que nos dejamos arrasar por, una, por un paradigma de, de parametrización y estandarización de los procesos formativos eh, para, para el control, para la eficiencia, para la asignación del gasto, para los incentivos a los profesores, profesoras, etc. Eh, y hemos olvidado un poco para qué eh, están esos procesos formativos. Y yo tengo la impresión de que eh, esos, esa, esa autonomía territorial esa autonomía de las comunidades educativas se ejerce como toda autonomía dentro de ciertos límites, dentro de ciertos marcos. Y ese marco yo creo que hay que determinarlo de manera democrática, deliberar qué tipo de educación queremos, para qué queremos educación. Si vamos a seguir, por ejemplo, en esta lógica de la educación, no solamente de mercado, sino que además parametrizada, con estándares formales, objetivos y cuantificados, o una lógica más bien de formación para la ciudadanía. Y esa formación para la ciudadanía supone ya asumir ciertos pisos, ciertas obligaciones, ciertos compromisos, en el marco de una sociedad plural, abierta, diversa y democrática. Eh, y eso marca los límites dentro de los cuales se ejerce la autonomía, como ocurre con toda autonomía. ¿cierto? Todas las autonomías se ejercen dentro de ciertos límites, y yo creo que esos límites hay que, eh, ex, explicitarlos. Esa es una conversación que creo que no hemos tenido como sociedad y probablemente el proceso constituyente sea un buen momento para hacerlo. Y respecto de lo que comentaba Alonso sobre cómo eh, garantizamos de alguna manera que las nuevas leyes <coughs> recojan los cambios que implemente la nueva constitución, yo creo que aquí también hay que pensar o hay que considerar que uno de los pilares de la relación entre política y derecho, entre el pueblo y su ley, que están en tensión, que están en revisión en la idea de representación. Hoy día la ley como manifestación de una voluntad soberana representa intereses muy particulares que no se identifican típicamente con el interés general, sino que proyectan sobre la deliberación democrática determinados condicionamientos socioestructurales que de alguna manera impiden que las definiciones político-legislativas se traduzcan o se materialicen o se concreten eh, en esa transformación que muchas veces los pueblos anhelan. Y yo creo que en este proceso constituyente estamos viendo que las formas de la representación política cambiaron, que hoy día hay prácticas políticas distintas, hay relaciones entre participación y representación que antes no habíamos visto, y la propia constituyente, el propio órgano constituyente, es reflejo de eso, ¿verdad? de que hoy día tenemos una constituyente conformada por 155 personas que es, por lejos y con toda certeza el órgano de representación popular más representativo que ha tenido la historia de Chile y uno debiera pensar que las formas de agenciamiento político que surjan de aquí en adelante van a ser radicalmente distintas a las formas que habíamos visto antes, antes de la revuelta especialmente y, y probablemente si sí, sí, lo que estoy diciendo es razonablemente correcto, probablemente la ley que surja eh, desde el 2022, desde el 2023 en adelante, responda a una lógica de representación política distinta a la, a, la, a la lógica de representación que caracteriza a la ley que conocíamos hasta octubre del 2019, que es una ley muy marcada por el paradigma del siglo XIX, al cual la dictadura quiso retornar, ¿cierto? esa voluntad política de un solo sujeto político abstracto, ¿verdad? Un hombre con un interés general y no eh, desde el reconocimiento de la diversidad, de la pluralidad de actores políticos, de sujetos políticos que levantan discursos distintos, que levantan discursos complementarios, incluso a veces contradictorios, ¿por qué no? Eh, yo creo que esa diversidad debiera generar formas de representación de las voluntades populares distintas a las que hemos visto hasta ahora y eso probablemente debiera generar las condiciones para que las nuevas leyes sean más coherentes con lo que establezca la nueva constitución. Gracias Jaime. ¿Eh, ¿Paulina? Eh, sí. Respecto de las... Eh, inquietudes que salieron cierto respecto del financiamiento a la educación pública eh, obviamente hay que hacer una redistribución de los recursos eh, y um, asegurar una buena administración y fiscalización de esos recursos eh, porque desde la convención ya hemos sido testigos de cómo se se, no se administran bien cierto los recursos y se malgastan estratosféricamente en un par de días. Entonces, yo siento que sí hay recursos eh, en, el, en el país para redistribuirlos de forma adecuada y asegurar la educación pública en Chile en los tres niveles. Eh, y... Respecto de la, de la otra gran, gran inquietud que tiene que ver cómo las leyes, cierto, eh, tienen que ser acordes a lo que quede redactado en la nueva constitución, eh, siento y, y, y por, por la experiencia, cierto, que quizás los cambios en educación van a ser un poco más lentos que el resto de los otros cambios que veamos post nueva constitución. Eh, porque, porque tiene que haber esta etapa de transición que decía la eh, señala Giovanna, y eh, además, porque eh, vamos a tener que seguir eh, movilizados, ¿cierto? y exigiendo que estas leyes se actualicen a la nueva Constitución porque ya no van a tener el argumento para decirnos que lo que estamos exigiendo es inconstitucional, porque ya esta nueva Constitución va a sentar las bases de una nueva educación y de un nuevo modelo educativo. Gracias, Paulina. No sé si Javier se pudo reconectar, Alonso, ¿sabes algo? Sí. Creo que salió del Palacio Pereira, y no sé si se ha podido reconectar en, en ese sentido. Bueno, agradecemos la, la respuesta. ¿no? Eh, tenemos ahora un, un ratito para abrir eh, algunas intervenciones a micrófono abierto. Eh, les pedimos que sean generosos con el tiempo en el sentido de que eh, puede haber más de una persona que quiera intervenir y por lo tanto que hagan comentarios precisos, concisos, y preguntas, si tienen alguna pregunta. Eh, y luego entonces vamos a dar espacio ahí ya para una última ronda con los y las constituyentes para eh, poder ir también dando un, algunas palabras de, de cierre y de respuesta a estos comentarios. Eh, Arturo había pedido la palabra hace un rato, pueden hacerlo a través del chat, Pueden hacerlo también en la sección participantes. Ya, María Liliana también tiene la, la mano levantada. Entonces, vamos con Arturo y María Liliana. Les recuerdo la generosidad con el, con el tiempo colectivo, digamos, como para que haya tiempo para varias palabras. Tratemos Muchas de utilizar solo un minuto para que, para que así puedan alcanzar todas a preguntar. Bien cortito. Ya, voy a lo más expreso posible de todo lo que he escuchado. Casi todo está establecido en la ley. Señalar que es importante establecer la educación basada en evidencia. Hoy día hay mucha evidencia de problemas que tenemos que ya están resueltos y no se están considerando como, por ejemplo, la necesidad de tener eh, profesores, profesionales de la educación, lo mejor capacitado, o sea, el mayor nivel de profesor, eso ya está más o menos evidenciado. Hay poses como Duca Chile que están diciendo, oye, Volvamos un paso atrás en la ley de desarrollo profesional docente, como que cualquiera puede decir esto en educación. Perdón un pequeño testimonio, soy abogado y profesor en ese orden. Estudié primero Derecho y luego Pedagogía. Y yo sé cuánto ganan mis amigos abogados y yo sé cuánto ganan mis amigos profesores. O sea, con dos divorcios al mes, eh, yo gano lo mismo que ganaba como profesor trabajando todo el mes. La necesidad de mejorar las condiciones laborales, algo que mencionó Giovanna, es súper necesario. Eh, y... Eh, para eso y lo del financiamiento es muy muy muy necesario que ojalá que la constitución lo pueda establecer para que luego el financiamiento sea para las escuelas o sea y, y que las escuelas lo puedan administrar porque actualmente eh, si bien ahora estamos pasando hacia el sistema público las corporaciones eh, sí. finalmente eh, decir que eh, compartiendo lo que se basa los fines de la educación es muy importante para qué estamos educando o sea eso es clave y eh, lamentablemente desde el 2009 está el concepto de calidad en la educación, pero yo como docente y, y como observador, yo sé que las palabras son letra muerta en educación. Eh, don Ennio tiene muchas razones en, en decir que hoy aquí la gente como que organizan las cosas, como un trabajo que se juntan a hacerlo hacia medias, juntamos parte y sale la ley en educación, es muy in, in, importante... Ese punto también. Así que agradezco la instancia y finalmente invitarlos, por favor, a que esto también se haga desde la perspectiva de la actividad física. O sea, también si no pasamos la evidencia, probablemente debiéramos tener más gimnasios que, que, que farmacias hoy en día, porque la actividad física tiene un rol importante en la formación como profesor de educación física, lo sé. Eh, hay muchas políticas en Chile que han aumentado las horas de educación física, pero se, se, se pone el foco en la, en la cantidad de horas y no en la calidad. Eso es muy importante y necesitamos los mejores profesores porque somos los únicos que vamos a garantizar. Les podría contar historias de terror que he visto en colegio y otras experiencias muy buenas. Y esas, esas diferencias tienen que de alguna manera lograr estrecharse. Eso, les me encantaría hablarles una hora más, pero muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias Arturo. Eh, sí, es cierto, algo que hemos conversado es lo complejo de dejar en la Constitución conceptos vacíos como la calidad y dejarlos sin especificar. Eh, sabemos que eso llevó a que la ley eh, eh, derivara en el sistema de seguridad. ¿De qué que uno, uno las en el Si pudiera no. apagar el micrófono. Eh, eh, a la ley de aseguramiento de la calidad, que se supone que responde a las demandas del movimiento estudiantil. Y que, sin embargo, responde a esas demandas profundizando el modelo que estamos criticando acá. Entonces, algo que a nosotros eh, nos parece súper importante es que. Eh, de lo, desde lo que conversamos en el curso, es que si se va a mencionar la palabra calidad, que también una pregunta es si queremos seguir usando ese término, o vamos a hablar de buena educación en la constitución, eh, eh, que quede súper claro qué es para que en su operacionalización no termine siendo entrenamiento para pruebas donde, por ejemplo, las horas de educación física se usan para entrenar para las pruebas en lugar de para el desarrollo integral de los estudiantes, ¿no? Interesante también lo que decía Arturo como otro tema que vimos en el curso es, eh, es cómo se administran los fondos y qué grado de autonomía puede tener la escuela para administrar parte de esos fondos también. Eh, eh, porque incluso en el sistema actual de los servicios locales sabemos que el, el, la gestión del financiamiento está siendo engorrosa, lenta, eh, y por lo tanto eh, es súper importante que las escuelas puedan tener acceso a cierta parte de los fondos de manera más directa y, y autónoma. Veíamos en algunos países que el financiamiento, por ejemplo, corre por tracks distintos. O sea, hay una parte del financiamiento que lo asume la municipalidad, otro que lo asume eh, el Estado central, otro que lo asume, no sé, distintos, distintas líneas, y eso se hace además más fácil la, la gestión y más, eh, menos complejo. Eh, eh, luego teníamos a María Liliana, Preciso y conciso. Hola a todos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya, eh, qué bueno. Bueno, eh, solamente cortito, voy a ser súper breve. Quizás sea una crítica, ¿ya? Yo destaco, eh, yo destaco lo que dijo Giovanna. Ella muy humildemente ¿no es cierto? dijo, necesitamos más conocimiento de lo que, de lo que es educación. Necesitamos apoyarnos y apoyarnos con gente que sepa de verdad. O sea, eh, yo me doy cuenta eh, con los comentarios de los constituyentes presentes, muy, que se los, dijo, se los digo como una crítica constructiva y muy respetuosamente, que este tema es muy complejo y necesita mucho estudio. Porque es muy importante. El país, un país en des, eh, que necesita un desarrollo, necesita. Lo principal es la educación. La educación de, para el futuro de, de un país es la educación la base. Entonces yo creo que tienen que, tienen que ver este tema con, como algo muy serio, así como quizás no es tan popular desde el punto de vista de las pensiones, de, de lo que piden las feministas, de lo que piden los pueblos originarios quizá. pero sí la educación es un tema que no se puede dejar de lado ni tomar a la ligera. La educación es tan importante quizás más y fundamental para el desarrollo de un país. Y yo, como digo, eh, eh, destaco la humildad de la constituyente Joana, que ella dijo. ¿No es cierto? Y así yo creo que todos los constituyentes deberían ponerse las pilas con respecto a estudiar el tema seriamente, porque nosotros que hicimos este pequeño pincelada de este curso que a mí me pareció buenísimo, que yo creo que hasta los mismos constituyentes deberían tomarlo, porque hay tantas hay tantas directrices, hay tantos puntos importantes que hay que tratar y que tienen que, como dijo, dijiste tú Teresa, eh, hay que saber definir bien lo que viene en la constitución. Porque eh, si no usamos las palabras correctas, no vamos a, vamos a caer en el mismo problema que hemos caído siempre. En, en, en, la, en, la, en las leyes, eh, estas leyes que se, se han adicionado a la constitución y que en, en realidad no han servido de nada, no han mejorado, sino que complejizado más la, la educación. Así que yo creo que insto a los constituyentes, y no solamente a los que están presentes, sino que a ellos mismos ser un portavoz ¿verdad? de que eh, que para que otros constituyentes realmente se preocupen del tema de la educación, porque para mí es la base de, de, de construir un buen país, una buena sociedad y de gente feliz, de niños felices de jóvenes felices, que ahora no es lo que se está dando lamentablemente, eso sería Gracias. todo Gracias María, Gracias, María sí, no, no dudo que, que los y las constituyentes eh, estén poniendo como todo su esfuerzo igual tienen que abordar muchos temas en la constitución pero sí eh, coincido con María Liliana que, que en la preocupación de que educación se quede muy en, en segundo plano, quizás frente a otras discusiones y que sea mucho principio y, y poca concreción, evidentemente hay, o sea, con Alonso nosotros llevamos estudiando esto ya harto rato para poder haber armado un curso, digamos. Entonces sabemos que es, es harto trabajo y en ese sentido, eh, bueno, eh, tomando también ahí las... La, las palabras del rector, obviamente está todo el ofrecimiento de quienes trabajamos en, en educación dentro de la Universidad de Chile para eh, poder apoyar esos procesos reflexivos. El, el curso queda disponible para todo el mundo, ¿eh? es un curso que lo pensamos así con Alonso, eh, donde ya estamos cerrando pero está todo el material abierto, las, las sesiones, las cápsulas de profundización con los docentes invitados, las lecturas, los estudios comparados, todo. Así que eh, después les podemos dejar el link ahí para que, por si quieren ingresar, quienes no están inscritos. Eh, no sé si alguien más, José Olivos, quería intervenir. Eh, sí, primera que nada, saludo al rector, Don Emilio. Eh, y también quería hacer una consulta al vicepresidente de la constituyente, Don Genevasa. Eh, la consulta es la siguiente: eh, eh, ¿cómo hacer? la lengua de nuestros pueblos originarios sea eh, universal y que, que todos los colegios eh, haya finalmente el idioma de los pueblos originarios, o sea que no solamente porque actualmente solamente se nos exige más bien el español y el inglés o francés en algunos colegios pero cómo hacer que la lengua de nuestros pueblos orig originarios también esté en nuestra nueva carta magna y que sea una obligación o sea, obligación. O sea que todos también los niños, los colegios las universidades también se aprenda nuestro idioma nativo de nuestras distintas lenguas, Imará, Mapuche, eh, Pascuense, entonces esa es mi consulta. Eh, gracias, José. Y quizás ahí también no solo la lengua, ¿no? sino que también tiene que ver con cosmovisión, con, con la perspectiva eh, cultural, con, con la mirada desde otra forma de saber y entender. ¿no? A mí me ha tocado ver ese tema desde evaluación y... En Chile estamos lejos de pensar cosas como la evaluación culturalmente sensible, por ejemplo, o culturalmente eh, eh, responsable, digamos, que, que no entiende el saber del otro como un sesgo a controlar, sino que pero, el saber del otro como un saber legítimo. Pero aprovechando, caer, ¿sí? aprovechando la pregunta de José, doy el paso a Jaime que tiene una, una, una reunión ahora urgente, entonces para que pueda a lo mejor responder y despedirse del conversatorio. Jaime, entonces como lo que puedas aportar de las preguntas y temas que salieron y unas palabras de cierre antes de, de salir. Sí, muchas gracias. Para, para no abusar también del tiempo de las personas que están conectadas, que ya llevamos ahora una hora y media. Eh, mira, el tema el tema intercultural yo creo que va a estar presente sin ninguna duda en la, en la constituyente. Eh, la, la constituyente es un órgano plurinacional. La mesa directiva es una mesa plurinacional eh, y ciertamente lo más razonable es esperar que las decisiones políticas que se tomen en este proceso deliberativo sean tan bueno, respetuosas de esa plurinacionalidad. Eh, es lo más... más allá de las reglas que eventualmente podamos poner en la Constitución y de los mandatos expresos que podamos poner en la Constitución a propósito de lo que José pregunta, yo creo que la clave está en generar esas condiciones de diálogo intercultural, por un lado, intergeneracional, por otro, verdad interterritorial también, eh, que permitan ese reconocimiento y esa visibilización de los distintos sectores que se encuentran en condiciones estructurales de postergación. Pensando, a propósito de la pregunta, en los pueblos originarios, pero también en, en, en esas otras diversidades verdad y disidencias eh, que han sido estructuralmente excluidas y postergadas. Y creo que la clave aquí está en ver cómo están cambiando las condiciones para la deliberación democrática, que es algo que está ocurriendo ahora. O sea, en estos tiempos se están cambiando esas condiciones para la deliberación. Y yo diría que lo más razonable es esperar que los resultados de esas deliberaciones sean distintos a los resultados que habíamos visto hasta ahora. Eh, me, me despido simplemente agradeciendo nuevamente tanto a Teresa como a Alonso por la, por la invitación, por el curso, al rector y al decano por la por su presencia y por escucharnos también a todas y todos tan pacientemente, y a mis compañeras constituyentes que seguramente nos vamos a ver mañana de nuevo en el edificio de la constituyente trabajando para, ese nuevo, para esa nueva constitución. Un abrazo grande muchas y gracias, muchas gracias. Jaime por tus palabras, tan por la universidad de pública. Gracias. No, gracias, por favor. Jaime. Muchas, muchas gracias. gracias, don Jaime. Muchas gracias, Jaime. Le vamos a chau, dar entonces. Chau, la... Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós. Eh, la palabra a Jenny Urrutia, y después vamos a cerrar entonces con una ronda de eh, eh, respuestas y, y, y comentarios de cierre de, de las constituyentes que, con que estamos todavía. Jenny. Hola, hola eh, muchas gracias por este espacio. Eh, cuatro ideas bien breves. Primero, agradecer a los constituyentes, especialmente, bueno, se fue Jaime Baza, por los conceptos utilizados también, porque las palabras construyen realidad. Él habla mucho del concepto de funcionario de carrera, del trabajador público. Yo soy representante del, del trabajo público, eh, eh, soy trabajadora del Estado entonces siento que hace una diferenciación muy marcada y quiero agradecer siendo que siempre vivimos un espacio tan vilipendiado muchas veces por ser solo funcionarios públicos y quiero relevar ese concepto que ha hecho la convención constituyente como segundo punto eh, igual quiero retomar, eh, retomar la pregunta ¿qué tipo de ciudadano queremos formar? yo creo que también es como una pregunta que nos podemos hacer en función de qué tipo de educación queremos también, qué tipo de ciudadanos queremos hacer yo creo que también nos puede entregar línea en función de cómo construir este sistema educativo que sea más inclusivo con todos los elementos que hemos ido desarrollando acá. Y también aquí retomarme de, un, de una idea de un curso que tomé también en Edo Abierta, la diferenciación entre eh, lo que significa qué es lo público y qué es lo estatal entonces ahí un poco ampliar este concepto desde el rol de lo público cierto más que de lo estatal, siempre con la presencia del Estado, yo creo en el rol del Estado también, en garantizar en estos mínimos comunes del bien común, y en este caso, y como un tercer punto en este proceso constituyente, y aprovechando que también están los constituyentes acá no tener miedo a expresar el tema de la diversidad territorial y es una pregunta en relación a ello igual porque yo soy de la Araucanía, del Hualmapu del Sur, y aquí la mayoría de los establecimientos del territorio son escuelas que son rurales, microcentros rurales, hay escuelas, hay eh, establecimientos de educación de adultos, sella, escuelas regulares, liceos, complejos, de todo. Entonces, creo que la política educativa también, es eh, manteniendo como unos mínimos comunes de lo que es lo público, que también podemos relevar de cada territorio, la interculturalidad, ciertos varios elementos, y pensando también en el énfasis, y aquí hay muchos profesores y profesoras en el rol eh, que pueden eh, construir las comunidades educativas en este proceso participativo, cómo nosotros también hacemos participar en este rol territorial a las comunidades educativas, a los estudiantes en este contexto. Y eh, como, como pregunta y como reflexión. Y desde ahí también construir política pública, porque lamentablemente ni siquiera a veces los trabajadores del Estado tenemos los espacios para construir. Nosotros las regiones ejecutamos, más que diseñamos, ejecutamos política educativa. En algunas veces podemos crear en ciertos espacios, pero no es tan... No es tan eh, porque está, así está dado el Estado, así está en su, en su configuración también. Y finalmente felicitarlos, impulsar a los constituyentes, a cada uno de ustedes para que saquemos un proceso que todos esperamos, ¿cierto? Eh, yo creo que los que estamos aquí creemos en una nueva constitución, en un nuevo Chile, así que instarlos y enviarle toda la energía y el leyúen que, que ustedes requieran. Eso. Muchas gracias. Perdón. ¿se gracias, me, pasó? me parece que eh, Pau estaba pidiendo la palabra. Sí, eso. Perdón, no había visto. Eh, ya está. No como pensé que no iban a dar más palabras, algo escribí. Lo que pasa es que a mí me eh, quisiera recalcar la idea de eh, una educación laica, laica en el, en el, en el amplio sentido de, de la palabra, no, no refiriéndome como algo anticlerical, sino a la necesidad de tener una educación que impulse la libertad de pensamiento eh, y que desarrolle eh, personas, que permita el desarrollo de, las de niños, niñas, adolescentes de una manera autónoma. Eh, que puedan generar sus propias ideas, creo que una república laica no es posible concebirla sin una educación laica, o sea, para tener una república laica, para tener un país laico, necesita necesariamente eh, tener una educación laica, para tener una educación no sexista, eh, que a, a mi parecer es, eh, es vital, necesitamos también, una educación laica, en el entendido que la, los mayores dogmas en relación a, a esta, a, a, al patriarcado eh, vienen precisamente de lo que son eh, los dogmas religiosos, ¿no? Eh, por, eh, y es, eso respecto a la educación laica, estoy diciendo lo más rápido posible. Eh, por otro lado, eh, me parece que eh, Jaime dijo algo de... Eh, de, de ay, como, como de de ay Alonso ayúdame Jaime dijo algo así como de representación consejos populares no, ah no, no, defensoría, no. defensoría de, del pueblo eso eso defensoría sí sí eso defensoría del Pueblo Lo dijo la eh, Lo dijo pero, la Y va a ser justo Ah, sí, tú también se lo escucho. Bueno, bueno, a los dos yo vi también, disculpa. Sí, no. eh, se lo escucha a los dos, pero ya no importa. Pero a, a, a, a partir de ahí me acordé de la necesidad de la fiscalización eh, y eh, creo que eh, sí, en un futuro, eh, sí se requiere una fiscalización, una fiscalización que sea eficiente, no como la que tenemos hoy día, lo digo con... Con conocimiento de causa, una, una fiscalización centrada en, en aportar a los establecimientos ocasionales, no, no solamente desde el punto de vista punitivo, y además que las, las responsabilidades sean eh, personales. Eh, porque cuando eh, se sanciona a un establecimiento, a un sostenedor, se quita la subvención del colegio y finalmente son los niños que, los que sean son perjudicados. O cuando se sanciona un sostenedor, eh, sobre todo si son municipios, qué sé yo, se cambia el gerente, pero la, la maquinaria sigue siendo la misma eh, y se vuelve a pagar con eh, con subvención de los niños. Yo creo que aquí hay que asumir responsabilidades. Eh, eh, personales, no sé cómo se dice eso en, en, en lenguaje jurídico el lenguaje jurídico y eh, la, la responsabilidad individual. Y finalmente eh, me parece que aquí el centro siempre, siempre, siempre, siempre debe ser el desarrollo y no la formación, eh, porque los niños ya tienen forma, los niños no son seres amorfos a los que hay que darle forma, los niños se desarrollan, no se forman. Eh, y el centro de, de toda nuestra discusión y ocultar son los niños, niñas y adolescentes del país. Ya. Hable menos de un minuto. Gracias, Pablo. Eh, vamos entonces a dar la palabra ahora a Giovanna y Paulina, eh, para que aborden aquellos temas de los comentarios que quisieran profundizar y para que ya nos den unas palabras de eh, cierre para ir eh, terminando. ¿Giovanna? Eh, sí. Eh, sí, yo me voy a, tengo que se lean así que voy a tratar de hablar lo más corto posible para poder alcanzar a escuchar a la, a la Paulina. No me gustaría irme sin, sin escucharla. Eh, hay, hay muchas cosas sobre la mesa pero me quedé con, con una cosa que creo que, que me, la, me la llevo como una pregunta súper interesante que es ¿cuándo definimos qué es la calidad? Eh, y a priori tengo la idea de que en esta misma pregunta que hacíamos ¿no? ¿cuál es como él y la ciudadana al, a, a qué apuntamos? ¿no? ¿la educación se pone en función de, de qué? ¿de qué objetivo? Eh, aunque, ah, les quería decir, que la otra vez en un territorio me dijeron que no dijera más ciudadanía porque, porque excluye a niños, niñas y adolescentes. Y me parece súper interesante. Así que se lo quería poner ahí para que, para que ustedes también le den una vuelta, como decía la Jenny, de las palabras que... Eh, entonces, entonces, pensando ya en, no sé, en este sujeto popular, por decir algo. Eh, yo creo que la calidad va a tener que estar relacionada también para la herramienta, primero para la posibilidad que tenga esa persona de desarrollarse en la plenitud de sus capacidades, y no en las capacidades que nosotros encontramos como sociedad deseables, ¿no? que pasan a ser un molde. Eh, pero segundo también, en cómo preparamos para la sociedad. Vamos a diseñar una sociedad que queremos. Cómo preparamos a esa persona para que sea una persona que pueda entregar todas sus capacidades a esa sociedad, ser una, un agente activo de la sociedad eh, y estar preparado para los desafíos. Eh, y ahí yo creo que sí necesitamos, bueno, esta educación no sexista, yo creo que la calidad va también por la garantía de una educación no sexista, una educación laica, como ya se decía, democrática, eh, creo que es importante que en esa calidad pongamos un requisito mínimo que, te, que integre, por ejemplo, una educación sexual integral, eh, eso es una prevención también de la violencia, eh, es, una, es un entendimiento del cuerpo, de nuestro propio cuerpo y cuáles son los límites y cuánto hay que respetarlo, que cambia radicalmente el futuro de muchos niños y niñas que son vulnerados permanentemente. Eh, una educación que considere la, la crisis climática, que considere cómo va a ser el mundo que viene, cómo vamos a tener que comportarnos, cómo tenemos que ser eh, ciudadanía o pueblo en torno a, a ese escenario, qué, qué acciones tenemos que cumplir. Eh, que tenga un enfoque con la cultura, que yo creo que es una deuda de, de, del país para, no sé, la democracia para todos y todas. Y les quería decir una última cosa, que a mí me importa mucho la discusión sobre lo digital. Entendiendo eh, lo digital como un nuevo espacio público, o como un espacio público que ya está existiendo. Yo espero que se constituya una comisión de ciencia futuro y digital o algo así, y me gustaría ser parte porque creo que también tenemos que garantizar el derecho a la conexión. Y ya, ya he ido aprendiendo que digital tampoco hay que decirlo, porque lo digital podría cambiar, el derecho a la conexión. Eh, y yo creo que en el mundo de la educación, donde más se ha visto, eh, todas las implicancias que eso tiene. Los profesores y las profesoras están trabajando por teletrabajo, y el teletrabajo no está regulado. Eh, los profesores y las profesoras han tenido que eh, enfrentar herramientas digita digitales eh, al final de sus carreras, algunos que no tienen por qué, o sea, con horas extra, su hijo, y yo lo sé, muy de cerca, hijo, hija, nieto, enseñándoles cómo funcionan las cosas, tenemos que tener una capacitación digital que nos, ha, nos haga llegar a un momento de, de, de no exclusión. Porque si lo digital sigue avanzando como va a seguir avanzando, o, el, o este espacio, ¿no? que es el espacio eh, no público concreto, sigue avanzando como está avanzando, Mucha gente se va a ir quedando fuera y creo que ahí también hay un rol educativo que es importante y también hay eh, eh, algo que tiene que ver con la educación eh, y también para esos sujetos del futuro que también sean, tengan las posibilidades de desarrollarse en, en, en ese ambiente también. Eh, sé que me fui un poco fuera para otro lado, pero les quería dejar como esa inquietud sobre, sobre también prepararnos para el futuro al final. Ah, bueno, no, y agradecerles profundamente, muchas gracias. Eh, hay 47 personas conectadas, encuentro que, un, un encuentro muy rico, eh, gracias a los y la organizadora y les voy a dejar mi, mi mail, igual, si es que nos quieren contactar, a mí y a mi equipo, nosotros felices de recibir insumos, ideas, propuestas, dudas, así que, eso, le doy el pase a la, a la Paula, no, quitarle más tiempo. Paulina. Eh, sí. Eh, decir que eh, a mí me gusta hablar de educación integral, ¿ya? porque en las escuelas tenemos que eh, entregar ¿cierto? todas las herramientas posibles para que esta persona que llega a cualquier unidad educativa eh, desarrolle sus conocimientos y sus habilidades eh, de la forma más amplia posible para que en donde quiera que esa persona se posicione pueda desenvolverse eh, sin ningún problema. Eh, de lo que estaban comentando en el chat, el concepto de calidad, ¿cierto? Obviamente está... No, eh, está entendido de formas distintas, si bien Arturo señala que está establecido en la ley, es, es, es a raíz de, del modelo que, se, que no se cambió, no se, con la ley no se cambió el modelo educativo y lo que queremos es cambiarlo y, y cambiando el modelo educativo queremos cambiar todas las leyes que están. Después, eh, después cambiar todas las leyes que están relacionadas con este modelo. Tenemos que cambiar el currículum. Tenemos que cambiar eh, la, la actual carrera docente como está. Eh, tenemos que cambiar la ley de subvención. Tenemos que cambiar la leje. Así es que eh, y todo eso se va a hacer en conjunto, cierto, eh, preguntándole a los docentes. No pueden haber cambios en educación sin preguntarle a los docentes. Eh, los docentes eh, no nos negamos a evaluarnos ni a capacitarnos, sino que eh, vemos que el sistema no nos deja, no nos permite porque tenemos trabas, porque es costoso. Eh, porque no alcanza gratis para todos, porque hay que postular, los cupos se llenan, etcétera, etcétera. Y todo eso lo queremos cambiar, porque los docentes sí tenemos ganas de mejorar este sistema educativo. Eh, eh, lo que decía Pau eh, Fon eh, con respecto a la educación laica y generadora de, de este pensamiento abierto, eh, si sí es un, una idea eh, bien amplia que está dentro de los convencionales que he tratado de, de conversar, eh, señalarles que somos eh, un grupo de 19 docentes que estamos aquí en, en, en la convención y estamos tratando de buscar nuestro espacio para, para, para reunirnos y empezar a, a dar unos lineamientos de cómo queremos proyectar la, la educación en, en, en, la, en la redacción de la nueva constitución y proponerlo a los demás convencionales. Así que ahí nos, nos estamos eh, reuniendo. Eh, eso. Agradecer, agradecer la invitación y, y voy a buscar el, el material del, del curso. Está bastante interesante. Gracias, Giovanna. Gracias, Paulina. Eh, sí, les dejamos en el chat el link al curso donde quedan todos los materiales disponibles. Ustedes se inscriben y pueden acceder a todo lo que está ahí eh, disponible. Y nosotros eh, eh, felices con Alonso de que se pueda eh, aprovechar ese, ese material para una discusión tan importante. Eh, bueno, agradecer eh, nuevamente a los y las constituyentes que nos acompañaron hoy día. Eh, nos vamos con algunas ideas, ¿no? Eh, que nos quedan dando vueltas, o sea, cosas como, ¿seguimos hablando de calidad o es muy riesgoso seguir usando ese término? Y a lo mejor hay que empezar a hablar, como dice Paulina, de derecho a una educación integral. Y ya. Eh, y por lo tanto, ahí cualquier sistema de evaluación que tengamos va a ser un sistema de evaluación de esa educación integral. Y no tenemos el truco, digamos, de este concepto de calidad que termina significando cualquier cosa en la práctica, ¿no? Eh, se ha hablado también de financiamiento basal como una idea, eh, y con, eh, salir de esta idea del financiamiento por, eh, por asistencia o a la, o a la demanda. ¿no? Eh, también el espacio para la participación y la valoración de los territorios ha aparecido como, como tema importante. Eh, el, yo creo que la Defensoría Popular o la Defensoría del Pueblo aparece como algo súper interesante como figura también que es algo que no, no existe ahora y que, y que puede permitir proteger eh, ciertos derechos. El que los privados puedan estar, pero puedan estar con cierta regulación. Eh, y bueno, salieron bastantes ideas. Lo, lo que pareciera, digamos, es que hay un, un nuevo concepto de sociedad y de sujeto eh, que requiere pensar este ámbito. O sea, si en esa reflexión dejamos fuera la educación y la dejamos como está, en la legislación actual, eh, va a ser difícil, digamos, que, como decía Giovanna, podamos pensar esto orientado hacia los sujetos que necesitamos para el futuro y para todos los, los problemas que vienen en el futuro. ¿no? Eh, así que, bueno, agradecer a los y las constituyentes, al rector, Antecano, a Álvaro González, eh, que nos permite siempre poder estar conectados, eh, eh, y también a Magdalena Bio que, que eh, ha visto todo el tema de comunicaciones y, y difusión y al equipo de Edu Abierta que nos ha permitido tener este este curso y eh, gracias por ayudar a tener un creo yo un cierre de, de lujo digamos como para un curso en que hemos estado trabajando hace varios meses Alonso no sé si tú quieres dar algunas palabras de cierre también o sea, darle las gracias a Giovanna, Paulina, Jaime y Javier. Javier van en metro según <ríe> lo que me decía, por eso como que se desconectó. Pero no, en verdad es una instancia súper eh, rica en, en contenido. Pudimos saber también además los constituyentes qué están pensando, por ejemplo, lo que señaló al final Paulina, que los docentes se están juntando dentro de la constituyente, es algo valorable y... Y, entonces, y que se están eh, tratando de juntar para ver este tema tan relevante y importante, ya nos no alivia un poco, que era una de las preocupaciones que teníamos con Teresa, que veíamos que los distintos constituyentes, eh, no se mencionaba mucho el tema de, de educación, se mencionaba como un grande eh, Consigna, obviamente, el tema que estaba pasando en la FP, salud, pero educación no veíamos que tuviera el realce y el, y el relieve, entonces, y, y, y la claridad que tenía tanto Giovanna, Jaime y Javier de, de explicarnos los conceptos y que básicamente están bien alineados en, la, en, la, en las distintas propuestas, yo creo que, que eh, es un poco, es, es esperanzador, creo yo, y no, finalmente como también decirles que con Teresa nosotros hemos investigado y queremos finalizar el curso, con, vamos a tener una propuesta de reacción que obviamente se la vamos a hacer llegar en ese sentido, obviamente como sugerencia para que los mismos conceptos que ustedes están viendo y con una explicación de, de por qué hicimos esta reacción y no otra, eh, para que también tengan, lo tengan como material disponible cuando ya se llega a la parte más temática de la Constitución, hoy en día están en las comisiones básicamente que están organizando toda la Constitución y, no, y todavía no han podido ver temas, yo creo que están es ustedes muy impacientes de empezar a ver los distintos temas de la Constitución, los derechos sociales, la, las institucionalidades, pero todavía falta un trecho para eso y, y qué bueno que estemos avanzando y, que, y, y, y me gusta mucho ver eh, la respuesta y los conceptos que tienen bastante claridad los constituyentes. Y muchas gracias obviamente al rector y al decano porque estuvieron latamente escuchando las distintas participaciones tanto de los constituyentes, mía y de Teresa, y de, la, y de los participantes. José estaba levantando la mano. Estamos justo en el tiempo, no sé si es algo cortito. Sí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Bien, yo quisiera solamente... Eh, mencionar lo que dijo el rector Vivaldi, eso de refundar la educación lo hallo pero súper importante, yo estoy en este momento comunicándome desde Oslo, Noruega Noruega y hallo que, que la educación chilena no, tiene, no hay nada que se pueda rescatar de ella. Y lo hago que eso es algo pero súper elemental, refundar, crear un concepto nuevo, porque la educación en Chile durante estos últimos 30, 40 años ha creado una, una filosofía basada en el egoísmo y en la competencia. Y cómo lograr que eso pueda cambiar a, hacia un sistema cooperativo de colaboración, así como existe acá en Noruega. No sé, podría tomar tal vez muchos años, pero alguna vez hay que dar el primer paso. Eso es lo primero. Lo otro que nombró el eh, rector, lo hallo también súper importante, el rol de la universidad como soporte y centros de investigación y capacitación de la escuela en el futuro, y de los docentes. En Noruega, universitarios, porque están bajo la protección de, de las universidades regionales y locales. Entonces, los hospitales y las universidades trabajan en conjunto para la, la investigación y la capacitación. Igual en el campo de la agronomía, Chile, eh, por, por ejemplo, Noruega es un país que sobreproduce leche cuando seis o ocho meses del año están bajo la nieve. Todo eso se debe a, a, la, a la colaboración que existe entre las universidades y los campos productivos. Otro tema. Yo quisiera mencionar, pero es un tema personal mío, de que Chile como un país del tercer mundo o un país en desarrollo, debiera de una vez por todas privilegiar la enseñanza técnico profesional, porque esa es la base del desarrollo. Ya basta de abogados basta de arquitectos basta de periodistas psicólogos lo que necesitamos somos buenos eléctricos buenos mecánicos buenos trabajadores de la arte manuales que nos hagan producir la industria la industria no necesita eh, más eh, abogados más eh, psicólogos más diseñadores necesitamos buenos profesionales técnicos lo que pasa es que en Chile la gente privilegia la educación universitaria porque es la educación que la tele le ha vendido durante 30 o 40 años. Eso es falso. Lo que un país para desarrollarse necesita son buenos trabajadores eh, dentro de, la, de las ramas técnicas y profesionales, mecánicos, la mecánica hoy día es solamente electrónica. Está basada en habilidades digitales. Ya no en el mecánico que aprendió porque vio cómo se abría alguna tuerca. Eso no existe. Por último, bueno, otros puntos. Las lenguas originarias debían de enseñarse. Sí, es cierto. Pero como ramos electivos. Eso existe acá en la escuela noruega hay una gran variedad de ramos electivos. Y uno de esos pueden ser las lenguas originarias porque hay lenguas originarias que, que hay, tienen más eh, miembros y hay otras que tienen menos personas que hablan. Entonces, bueno, de igual manera podrían todas enseñarse como ramos electivos. Otro punto es el financiamiento. Yo considero que el financiamiento hay que dejarlo en la constitución como una parte del PIB. El PIB es un estándar reconocido internacionalmente y considero que el 10% o el 8% del PIB debe ser como mínimo. Y lo de la, la, la defensoría del escolar, yo lo considero que es un punto muy importante. Bueno, en Chile puede llamarse defensoría. Del pueblo, porque sucede que, en, que no existan derechos, entonces todo el mundo quiere, quiere recobrar sus derechos. Pero tratándose de la educación, yo, me, yo consideraría una defensoría escolar, que es lo que acá también en Noruega existe. Y por último, lo de la calidad. Ese es un término totalmente obsoleto de los años 80 y que nació en Japón como una parte de la industria japonesa y, del, y de la industria de Toyota, basada en lo que se llamó el GET, Just in Time, lo que uno produce lo más rápido posible de acuerdo a lo que la gente está pidiendo. Y eso han hecho con la universidad y con la educación superior chilena. La han puesto a ese nivel, a nivel de la industria automovilística japonesa. Esas son mis ideas. Muchas, muchas gracias. gracias José. José había largamente asistido al curso y no habíamos tenido el placer de escuchar sus intervenciones, así que no sabíamos de hecho que antes. estábamos conectados desde allá. Debería sí. haber intervenido antes, José. Muchas gracias por la, por la intervención. Sí, o sea, Noruega, yo creo que uno de los ejercicios interesantes que hemos hecho es mirar otros contextos. A sí. veces estamos tan metidos en nuestro caso extremo, que se nos olvida lo extremo que es, y lo, lo, lo importante que es salir de esto, que en muchos sentidos está obsoleto, como dice José. Sí, yo, que... en, yo he enseñado físico-matemática, y soy lector en físico-matemática en Noruega. Eh, sí, nos hubiera gustado escucharte más en el, en el curso, José, pero sí es bueno no tengo, escucharte ahora tengo también. mucha idea, así que... <risa> Para el próximo curso. Para el próximo curso, así es. Eh, bueno, gracias. muchas gracias, gracias a todas, a todos. Teresa, Teresa ¿me, me permite, no, que uh, me preguntaba alguien por, por esto de, que, de, la, de la Universidad de Puebla, haciendo, yo, si me permite, 10 segundos, Ya eh, era una ironía obviamente, porque la verdad es que sistemáticamente se una analiza, uno, todo el sistema fue para cargar la cancha en contra de las universidades públicas con la esperanza que era intolerable que siguieran siendo primeras los rankings, preferidas por los estudiantes, etc. Es súper interesante cómo se salvan las universidades públicas en Chile comparado con lo que le pasa al resto del sistema educacional público y tiene que ver con una cosa única de América Latina y sobre todo de Chile, que, que es lo siguiente, la universidad es la torre de construcción para hacer la república. Y eso es lo que hace que pueda persistir a un sistema que sistemáticamente, todas las medidas, desde, hasta desde los trámites de contraloría, ¿eh? estaban en contra, digamos, de la universidad pública. Y es súper bonito estudiar el rol que la universidad pública tiene en Chile y también la otra gran característica, de la universidad latinoamericana, y nosotros muy orgullosamente somos por parte de eso, la sensibilidad social. Es una universidad que desde Córdoba, etc., sigo siempre muy receptiva, receptiva a la desigualdad eso. social que hay en nuestros países. Y les dejo una última cuestión para, para reflexionar, porque uno no se da cuenta realmente de lo, como, como lo han dicho muchos de ustedes, felicito, ah, felicito, encontré eh, eh, precioso, además que Giovanna, Paulina y todos realmente tienen una capacidad oratoria de convicción y de argumentación fantástica, así que mis felicitaciones, me voy muy contento y muy optimista. Pero les le, le regalo un, un, una última cosa, nada más que para que ustedes vean lo increíble del sistema en que estamos. Aquí, yo creo que es un momento en que la gente paga para segregar. O sea, tú, el mensaje que tú vas a hacer, mire señor, si su familia está en el percentil 60, que sus hijos no se junten con lo que está en el percentil 40, y para eso usted tiene que pagar, ¿ya? Y pague para que sus hijos no se junten con los niños más pobres que usted. O sea, ese es el sistema. Y a, ese no, a eso no me ido progresivamente acostumbrado. Es realmente increíble, el antítesis misma... De lo que alguna vez vivimos, que como decía estaba junto el hijo del pescador, del minero, del profesor universitario, constituían todo un mismo ambiente. Eso hay que refundarlo. Disculpa, pero también quiero quedar ambiguo lo que yo había tratado de decir delante. Sí, yo tenía, voy a ser muy breve. Me hubiese gustado como <ríe> decir más cosas, pero voy a ir al grano. Con respecto a la educación, me hubiese gustado como no sé, en esto del educar también hay muchas carreras que antes eran oficios en las comunidades también hay mucha participación desde los adultos los niños, los adolescentes en una autoformación constante eso también es parte de una herencia que nosotros tenemos y que no es reconocida como la herencia de las luchas históricas por algo, no sé, yo hoy puedo, no sé, tengo acceso tuve acceso a estudiar cosa que mis antepasadas no, no tuvieron ese derecho, pero quisiera recoger eh, Giovanna hablaba de una educación laica, yo creo que cuando hablamos de la construcción de, eh, de un estado plurinacional, la palabra laico también como que saca de lado la plurinacionalidad porque ellos también tienen una espiritualidad, la gente que hemos crecido en las ciudades no tenemos un acercamiento con la naturaleza y no tenemos una espiritualidad desarrollada, pero las personas que sí, los seres que sí crecen en lugares que están conectados con la naturaleza tienen otro tipo de educación, entonces como ahí en esto de, de ampliar los espectros, de tener cuidado como con ciertos conceptos, lo mismo que democrático, no creo que sea democrático porque la, la democracia se construye ex, excluyendo un montón de diversidad, entonces apelar a lo comunitario desde una construcción comunitaria y diversa, no binaria, eh, que ahí también tocaría como estos aspectos de enfoque de género que era lo que tocaba Giovanna. Eh, el rector que yo le interpelé en el chat con esto de que las universidades públicas no, no tienen, no tienen, son sin dueños, yo creo que tienen muy buenos inversionistas y que hoy son, de verdad, yo lo he visto, soy periodista, lo he investigado gente que desarrolla investigaciones en favor de la industria y que hoy tiene territorios totalmente devastados y eso es horrible. Y más encima estas mismas personas están acusadas por casos de acoso a sus alumnas, a sus trabajadores, maltrato laboral. Entonces cuando hablamos de educación es cuestionar todo eso que, que nos está atravesando, que cuesta mucho, que va a ser incómodo, que va a generar esta discusión constante y aquí en subirle como el nivel a la conversación cuando hablamos de educación yo como comunicadora no puedo excluir la comunicación. Yo creo que todo ser que nace en este, en, en este territorio delimitado Chile debería desde chico, desde niñas, saber comunicarse, saber a dónde recurrir cuando tiene una duda de las plataformas que hoy se están eh, logrando consolidar, que, que el, eh, que el Banco del Congreso Nacional se haya juntado con la constituyente para poder generar un trabajo de documentación digital que hoy se puede hacer desde cero en adelante y teniendo esa, esa preparación. Hoy tenemos escuelas, hoy tenemos canales de televisión que simplemente están al servicio de hacer relaciones públicas cuando, por ejemplo, TVN tiene nueve, eh, nueve estudios de televisión y se pueden hacer tantas cosas ahí, una escuela donde la gente pueda aprender electricidad, a construir, a coser, a escribir, a crear, a pensar. Este país tiene una cantidad de creadores, pero fabulosos, creadores, creadoras, eh, desde distintos sentires, mucha poesía, mucha música, desde otra construcción de la educación que no tiene que ver desde la hegemonía, desde este acceso, del pagar, sino de, también desde la autoformación. Como pueblo, como identidad borrada muchas veces desde, desde cómo se ha construido y se ha relatado la historia, creo que es importante hacer ese rescate que de lo que, nos dejaron, desde lo que nos dejó la base obrera. Cuando se llegó a la unidad popular había una construcción de educación que era permanente en el tiempo, no era como solamente tres etapas, era durante toda la vida y los oficios tienen eso. Acercar la academia también, al acercarse a los oficios, esto es como reestructurar todo, claramente va a ser muy difícil, pero hay que cuestionarlo, hay que romperlo, hay que cambiar las palabras, hay que, como nosotros también, en, en, agradezco mucho a Teresa y a Alonso por este espacio, a Teresa que fue también quien me hizo llegar la invitación, porque es importante también, me dolió mucho que nos hablara, por ejemplo, de, de, del tipo de educación que, re, que no reciben los niños del CENAME, no reciben, abandonados, ni siquiera entran, no tienen acceso, no caben en, en un país donde se alimentan de pan con mortadela y Coca-Cola. Entonces, no, hay, que hay que garantizar eh, el oficio, o sea, desde esta como pensamiento de la educación comunitaria, desde los oficios, desde la materialidad que también ofrecen los distintos territorios, y desde esa oralidad que se construye, es muy diverso. O sea, lo que hoy las universidades tienen como desarrollado y van estudiando y con las investigaciones, los pueblos originarios ya lo tenían hecho antes. Ellos ya saben cómo funciona la naturaleza en sí. Como que el aporte de hoy es poder como vincularse de una manera sana y no destructiva. Y eso era como lo que yo quería transmitir desde como un poco haciendo un resumen de, de, de todo lo que ustedes expresaron sin ganas de atacar a nadie. Y tampoco como simplemente de entregar esto de que es necesario pensar así como acercarlo desde el cuidado. Todos necesitamos cuidarnos porque no se puede dejar a manos del Estado la educación. Todos somos responsables desde lo que se transmite en la televisión hasta lo que sucede en las casas, lo que sucede en la comunidad. Esto no es como que separamos las cosas, esto tiene que estar unido, si no fracasamos de nuevo como sociedad y vamos a volver a repetir la misma historia. Eso. Gracias Alejandra. Y con eso, entonces, ya vamos cerrando porque estamos... Eh, bien en el tiempo. <risas> eh, Gracias nuevamente, entonces, a los y las constituyentes, al rector, al decano, eh, y eh, gracias a todos y todas quienes han participado en el curso, quienes van a seguir participando con los materiales que quedan disponibles. Eh, eh, ha sido un espacio también de aprendizaje para Alonso y, y para mí es eh, súper importante de pensar en conjunto. O sea, yo creo que por lo menos algo que ya nos da la esperanza es que estamos planteándonos que es posible hacer otro, otra sociedad y otra educación y estamos empezando a conversar qué significa eso. Y eso ya es un gran avance. Muchas gracias y nos vemos en otra instancia. Muy bien. Gracias, gracias. Teresa. Gracias. Gracias. gracias. Muchas gracias, gracias, gracias. gracias Chao. Muchas gracias, saludos, rectores. Muchas gracias por la invitación. Muchas Hola, <laughs> ¿qué right.